Hola, gracias a toda la gente que está uniendo a la transmisión en TikTok. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Oxla Castro y les agradezco que me acompañen en esta noche, ya jueves, jueves 23 de diciembre. Estamos muy eh, cerquita de, del día festivo de la Navidad, ya casi va a ser Navidad. Dice, eres parte del Fedeverso. Sí, de hecho, por ahí tengo una foto con el, el buen Fede y tenía planeado hacer un video con el buen Fede para, para que hiciéramos el Fede verso. Guadalupe PG, un abrazo. Arles, también saludos. Buenas noches, ¿cómo estás, Guadalupe? ¿Vienes llegando del trabajo? ¿Qué estás haciendo, Guadalupe? Ricardo Montes, buenas noches, allá en Facebook, Fernando, también buenas noches, no, buenas noches Luna, David Ponce, Brandán, hola, saludos desde Argentina, felices fiestas, Saúl, también, bienvenido, buenas noches, saludos, mi buen Oxlack. Katy dice, y la güera, pues la güera no sé, no le escribo a la güera, hola bro, te sigo desde hace años, haces muy buen contenido, amigo, cuídate mucho, saludos desde Tecama, que estado de México, un abrazo, Johan, Antoni, Gracias por tu bonito comentario, mi hermano. Eh, Alfredo García dice, hola, hola, chavos, buenos días, buenas noches. Digo, buenas noches, saludos desde Argentina. Cecilia Palma también, bienvenida, Cecilia, ¿cómo estás? Acabo de terminar de trabajar, desde que empezó la pandemia estoy encerrada, trabajo desde casa. Ah, órale pues, Guadalupe, qué bueno que, que estés trabajando desde casa. Un abrazo, Guadalupe. Aquí tenemos a Memon, mi psicólogo me dijo que ya no fuera porque le estresaba y deprimía. ¿Qué hago? Pues vea otro, vea a otro psicólogo. Saludos, Oxlac, buenos videos. Gracias, mi hermano. Saludos, Oxlac, Tuxtepec presente como siempre. Tuxtepec, un abrazo a, a los de Tuxtepec. Gracias a toda la gente que me sigue en TikTok, en YouTube, en Facebook. Ya estamos iniciando esta transmisión nocturna. Gracias. A Mechas, a Evelyn, bienvenida Evelyn, a Ángel, a Rappers Underground, un abrazo, rappers, a Sandra Cruz, Andrés Gámez, Alain Cabrera, buenas noches, a Ivonne Salgado, que está en la transmisión de Yunao, know. buenas noches, Ivonne, ¿cómo estás? Y gracias a cada uno de los que están presentes. Pues esta noche vamos a revisar el correo para ver qué me ha escrito la gente, si me han mandado evidencias paranormales, historias, Fotografías, videos del mundo sobrenatural. Cecilia Palma, aquí viéndote con mi hijo Adrián y mi esposo Gastón. Nos encantan todos tus videos. Gracias, Cecilia. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Amigo, ¿vas a seguir con la saga de criptozoología oculta? Claro que sí, Johan Anthony, claro que sí, voy a seguir con la criptozoología. Susano Lomikoto, no, buenas noches, bienvenido. Clatu Gord, felicidades por todo tu éxito. Gracias, Clatu. Qué buena onda de tu parte. Buenas noches, Oxlack, muy buenos videos, Saludos desde San. Juan Citlaltepec, Citlaltepec, San Juan Citlaltepec, ¿dónde queda San Juan Citlaltepec? Me suena como que yo he ido ahí, se siente bien bonito cuando me saludas, dice Sandra Cruz, Cecilia Palma, 17 años, ah, muy bien, muy bien, un saludo para tu hijo, Cecilia, saludos, eres el mejor, dice Enrique Ortiz, o Enrique, gracias, saludos a mi esposa Mili, porfa, saludos a tu esposa Mili, Saludos a tu esposa Mili, mi hermano. Noel Osmar, Saludos, primer en vivo. Pues bienvenidos a todos. Vamos a revisar las evidencias paranormales. Hola, oye, ¿cuál es el caso más fuerte que has escuchado? ¿El caso más fuerte que he escuchado? ¿Cómo el caso más fuerte de a qué te refieres? ¿Caso paranormal? ¿Caso ufológico? ¿Caso criptozoológico? ¿Caso criminal? ¿Caso espiritual, espiritista? ¿Caso... Eh, milagroso de qué tipo de caso no hay nada mejor que recibir un saludo de twitter lo dice johan anthony vemos cosas de terror y paranormal desde que mi hijo tenía cinco años lo traumé dice cecilia palma buenas noches saludos hola Oxlack, te sigo desde el 2014 uy desde muchos muchos años atrás Qué bueno que haya gente que recuerda las transmisiones antiguas o los videos de hace mucho tiempo yo no he descansado siempre he estado presente en, en mi canal de youtube Buenas noches Ivonne Salgado, gracias por estar acá Gracias Ivonne. Vi tu video sobre el monstruo de la Laguna Negra Creo que debiste mencionar a Abe Sapiens de Hellboy Ya que obviamente está inspirado en él Ah, ok, sí, sí Sí se parece, sí se parece No, no, sabía que estaba inspirado en él A lo mejor Guillermo del Toro este, Se inspiró en él, ¿Verdad? Sí, me faltó mi hermano. Gracias por el dato. Mi madre hace muchos años grabó un video en donde ella bailaba y detrás tenía un espejo grande. Y en el espejo se veía un niño de blanco que bailaba, pero como burlándose de mi mamá. Pero lo eliminó. Uy, oh, o sea que tu mamá estaba bailando, viéndose al espejo. Y en el espejo había un niño que estaba también bailando, pero haciéndole burla a tu mamá. Dicen que los espejos son portales dimensionales y que los espejos también son como cámaras de video que registran lo que se refleja en el espejo. Había una historia que leí en una revista de duda de los años 70 que hablaba sobre un castillo que se había convertido en un hotel allá en Europa y entonces una pareja había... ...rentado una de las habitaciones... ...como el castillo todavía tenía... ...pues... ...muebles de... ...con anterioridad... ...muebles muy antiguos... ...pues la mujer y el, el hombre estaban dormidos... ...estaban en la cama... ...y que la mujer despierta... ...y que ve en el espejo... ...como un hombre estaba asesinando a una mujer... ...ella se exaltó muchísimo... ...pensó en de pronto que estaba dormida... O si estaba despierta no sabía qué estaba viendo, pero después se dio cuenta que estaba dentro del espejo, que lo que ella veía era como si estuviera reproduciéndose un video en el espejo, y pues terminó por eh, terminó por que esto que había visto en el espejo se trataba efectivamente de un caso criminal que había sucedido ahí en ese castillo, en donde habían asesinado a una mujer a puñaladas. Entonces, como que la energía del encuentro fue tal que se quedó grabada en el video, en el video, en el espejo, y después este, a lo largo del tiempo, lo reprodujo una noche. Es así como se cree que los espejos pueden guardar las energías y con el tiempo volverlas a exponer o en algún momento. Depende si las energías son bastante fuertes, quedan impresas. Yo, la verdad, no sé, es... Es algo, de hecho la verdad no sé cómo se queden grabados los videos, o sea, vemos videos, los escuchamos, pero no sabemos la tecnología que hay detrás del video. ¿Cómo es eso de que con una cámara graba lo que está pasando y después lo puedes reproducir? Es como eh, guardar un recuerdo, guardar un momento de, de, del tiempo conservar un momento del tiempo para siempre o para mientras siga existiendo ese archivo de video. ¿Quién sabe cómo sirve una cámara? ¿Cómo es que esa imagen se puede quedar grabada? Si la foto ya era espectacular, y era un invento muy novedoso e interesante, increíble, pues ahora la, grabar y grabar con audio, pues imagínense cómo ha sido el santo... El salto de la, eh, del avance tecnológico que hemos tenido. Yo la verdad no sé cómo se graban los videos, cómo es el proceso. Debería de ver un video de cómo se graban videos, ¿verdad? Porque yo no sé, me sigue pareciendo increíble. Ox, te recomiendo mucho ver el video de YouTube donde una mujer cuenta su experiencia con una bruja en Monterrey. Es de verdad muy aterrador. Pásame el link, mi hermano, y lo escuchamos. Para la gente que me está viendo, me puede mandar un WhatsApp y mandarme el link o mandarme un audio con su historia y la reproducimos. Saludos, Ox. Gracias, Aquinita, Aquino. Hola, hola, estamos Aguadulce, Veracruz. Te mandamos saludos. Un abrazo, Aguadulce, Veracruz. Ox busca el video de la mujer poseída en un lugar donde supuestamente se aparece la Virgen. Mándame el link, Owen. Oh, Mándame. ¿Cómo lo voy a buscar ahorita? así en pleno, en vivo. Hoy sí viene la güerita joven. Enrique Ortiz, no, la güerita, no, no sé, a ver, déjame ver si ya me escribió, yo a la güerita la dejo ser feliz, no, la molesto para nada, no puede ser que los espejos tengan su secreto porque hay espejos que son como portales, eh, hola, saludos, te mando un link bro, por favor, mi mamá lo borró porque en ese tiempo era muy religiosa, si se hubiera subido a YouTube sería algo viral porque hacer, el ser bailaba muy raro y nos dimos cuenta luego de ver el video, Uy, es que no me puedo imaginar ese, ese video donde un niño estuviera mofándose de tu mamá bailando igual. Buenas noches, Soxla Castro. Bienvenido, Alberto Ramírez. Amigo, ¿en algún momento harás alguna colaboración para Tristan Terror? Eh, no, no lo conozco, mi hermano Tristan Terror. No conozco el canal. Pero pues yo siempre hago colaboraciones con mis compañeros. Después, después no sé por qué se enojan y... Y me dicen de cosas, pero siempre hago colaboraciones con todos los que quieran. Saludos desde Tlaxcala, si sí existen. Mi visita hace una presencia en mi cuarto y se siente en mi cama. Si Lucifer fuera enviado al planeta Tierra y no era malo, solo egoísta, ¿quién es el diablo? Fernando nos mandó 50 pesotes y nos mandó esta, eh, esta, este pensamiento. Si Lucifer fue enviado al planeta Tierra y no era malo, ¿Solo egoísta? ¿Quién es el diablo? Ah, pues es que es como, tiene que seguir una ley, hay un reglamento. Es como cuando nosotros rompemos una regla, pues somos castigados de alguna u otra forma. Solo es eso. Eh, pues, ¿quién te dice también que no era malo, no? ¿Y quién nos dice también que si este diablo, si existió o es un invento de la Biblia? No sabemos, no son historias nada más. A lo mejor solamente son metáforas. Lo del diablo, lo de Dios. Yo sí creo en un ser supremo. No no me imagino un, un ser maligno. La verdad, no, nunca me he imaginado al diablo. Sí me puedo imaginar demonios, o sea, que sí puedan habitar el planeta pero nunca al diablo, el diablo así que exista como tal, no, pero Dios sí es lo raro, que sí creo en que hay un, un ser bondadoso de bien, un Dios, pero no un diablo, no me lo imagino al diablo, nunca me lo he imaginado, ni siento que exista, pues. Dice Susano Mikonoto: 10 lugares misteriosos que te gustarían visitar, 10 son muchos, mi hermano, pero bueno, vamos a ver, 10 lugares misteriosos que me gustaría visitar, pues están las pirámides de Egipto, está una, eh, la zona arqueológica donde fueron descubiertos los aviones de oro en Colombia, esas son Uparts, eh, donde están las huellas de dinosaurios en, en Bolivia, me parece que es es Santa Cruz, Bolivia, es en Santa Cruz, me parece, eh, las cuevas donde están donde está el diablo representado, que, que le dan ofrendas en Potosí, también en Bolivia, eh, me gustaría también visitar Angkor Wat, en Camboya, si me parece que es Camboya, en Tailandia, Angkor Wat, Angkor Wat, ah, también me gustaría visitar, eh, eh, eh, Ah, hay una, la caverna, la caverna donde hay pinturas rupestres en España. No, me, no recuerdo cómo se llama la caverna, pero son las pinturas rupestres súper antiguas de animales eh, que pintaron los cavernícolas, literal, ¿no? Esa, esa cueva, ¿no? no me acuerdo cómo se llama. Eh, me gustaría también, también visitar mm, Petra, Petra también, que ya es una maravilla, ¿no? Es una de las nuevas maravillas del mundo Petra en Jordania. Me gustaría visitar eh, eh, quizá el, el, el lago de, de Escocia, donde está el monstruo del lago Ness, por, porque la gente sí, sí tiene muy presente lo del monstruo y el atractivo turístico es con respecto al monstruo del lago Ness, así que me gustaría sí, visitar el monstruo del lago Ness en Escocia. Y me gustaría visitar Ah, por misterios, estamos hablando nada más de misterios. Um, no sé, ah, no sé qué otras, otras cosas, me faltan dos lugares, no sé, ayúdenme con otros dos lugares, ¿qué otros dos lugares estarían buenos para visitar? La cueva de Altamira, exactamente Luna, muy inteligente la cueva de Altamira era, me faltan dos, a ver, díganme cuáles. Roswell, no, no me gustaría visitar Roswell, no me, no me llama la atención, fíjate. Pero hay un museo de Roswell que, que está padre porque es de extraterrestres. Entonces, ese museo de Roswell está bueno. Pero de ahí en fuera no hay nada. Oxlac, que ¿quieres una de las personas más serias y honestas para investigar? Eh, para mis respetos, bro. Dice Jenny Love, la muralla china. Eh, la muralla china... Ah, me gustaría como turísticamente la muralla china, pero para misterios no me gustaría, no, no no no no sería un lugar de misterios la muralla china. Machu Picchu, ya fui a Machu Picchu. Eh, saludos desde Bolivia, gracias, un abrazo a Bolivia. Saludos desde Mazatlán, Sinaloa, México, saludos. Dice, en el lago Ness hay una casa que perteneció a Alistair Crowley y se hacían rituales. Alistair Crowley, parte de esta... Religión satanista. Así que... Pues no sabía que eso existía ahí. ¿eh? Así que sí, también podría ser eso del lago Ness. Campos de concentración nazi. Abandonados. No, no me parece que no me, no me llaman la atención los campos de concentración. Los bosques de Noruega. Tampoco. La cueva de los tallos. Fíjate, sí. Sí. Aunque en la cueva de los tallos... Eh, solamente... Por las fotografías que yo he visto, por los relatos y todo eso, parece como que si mi mente ya lo hubiera recorrido. Entonces, porque he leído mucho sobre la Cueva de los Tallos, entonces creo que en la Cueva de los Tallos solamente hay una parte que es fotografiable, o sea, una parte donde sí se ve como misteriosa y es donde hay como una roca, eh, eh, como si estuviera completamente rectangular que forma un arco, es gigantesca la roca, pero es rectangular, eso es lo más raro. Forma como si fuera una puerta, es un arco, es un sí, un arco como si fuera una puerta. Entonces eso sería lo más espectacular en la cueva de los tallos que habría por encontrar ahí. Me gustaría, ¿sabes qué? ir a las a las a la cueva de Naica, en la cueva de Naica está en, en Chihuahua, en México. Pero en la cueva de Naika no pueden entrar personas normales. Tienen que entrar, pues, investigadores, eh, geólogos, y entran solamente con trajes especiales, porque en la cueva de Naika hay cristales gigantescos, cristales de cuarzo enormes, enormes. Incluso lo comparan con, con la, el hogar de Superman. Si ustedes vieron caricaturas sobre Superman, eh, en donde habitaba, había cristales gigantes de cuarzo, y esa sí está llena de cristales de cuarzo, toda la, toda la cueva no es piedra, son puros cristales, así es maravilloso, pero es hace mucho calor, entonces no puede entrar cualquier persona, no es turístico, solamente para geólogos y personas especializadas, con trajes especiales pueden entrar a la cueva de Naica, ahí me gustaría, la zona del silencio, no hay nada en la zona del silencio, hay historias sobre la zona del silencio, pero literal es desierto, entonces no hay mucho por qué conocer. Y la zona de silencio abarca tres estados, Chihuahua, Sonora y Durango. En ese, no es cierto, Chihuahua, Coahuila y Durango. Sí, Chihuahua, Coahuila y Durango. ajá Me parece que son esas tres. Eh, pues es puro desierto, entonces... O sea, hay muchos lugares que me gustaría visitar, pero dijo, dijo mis 10 favoritos... Y pues yo creo que eso. Tienes que conocer el Valle de la Luna en San Juan, Argentina. No lo conozco, mi hermano. Hay un youtuber que grabó una cueva en Veracruz donde hacen, hacen brujería. Ha de ser el Eder Hernández, ¿no? La Fortaleza de la Soledad, la Casa de Jaime Maussan. <risa> la Casa de Jaime Maussan, el Cuarzo de Agüits, el Cuarto de Agüits. ¿Qué onda? ¿Por qué quieren ir a un bosque donde se van a suicidar? Háganse ver gente. Ah, bueno, está el Bosque de los Su Suicidios en, en Japón. O Akigara, Japón, ahí dice: No, no me gustaría ir al bosque de los suicidios, tampoco me llama mucho la atención. Eh, fíjense que hay mucha gente que le gustaría ir a París, le gustaría ir a, a Francia, y a mí no me llaman la atención estos países europeos, no me llaman la atención los castillos, no me llama la atención los países europeos, no, no, me, no me llaman mucho la atención. Me llaman más la atención los países asiáticos. La India, Tailandia. Eh, ¿Qué más hay ahí? ¿Qué dije? La India, Tailandia, China. Eh, Myanmar. Y lugares así, medios extraños. Camboya, Vietnam. Ese tipo de cosas. Dice Ricardo, visita Cuba. Es que en Cuba solo... ¿Me han recomendado Cuba? Pues, la verdad, la verdad, que por las mujeres, o sea, eso es lo que me han dicho de Cuba, que para Cuba visitar, que hay muchas mujeres guapas, entonces, no, he preferido ir a otros lugares que a Cuba, eh, porque, pues, mujeres guapas, o sea, no sé, no a mí me suena eso como a, como a prostitución, y entonces no no me llama la atención. Hola, Oxla, ¿qué opinas del mito de la cuna de los lobos de Romania? Si fuera real, harías el intento de pasar las pruebas. El mito de la cuna de los lobos de Rumania No lo conozco, Metal Turi. Hay un bosque en Rumania que dice que está embrujado. Eh, me gustaría conocer la Moai de Pascua. Ah, la isla. Ándale, exactamente, fíjate. La isla de, de Pascua, los Moai, Rapa Nui. Me gustaría. ¿Algún mito de Bolivia? Pues en Bolivia, mitos si sí, hay muchos, de hecho hoy tengo libros que hablan sobre mitos sudamericanos, pero cuando fui a Bolivia, eh, fíjate que navegué el, el lago de Titicaca, entonces en el lago se decía que existían ranas gigantes, yo hice un video en el lago Titicaca eh, nadando en, una, en un barco de Totora, aquí tengo una representación de un barco de Totora, igual no se ve, pero aquí lo tengo al lado, es el Uru, el Uru que viajó desde, desde Sudamérica hasta no me acuerdo dónde, pero cruzó el, el Pacífico, cruzó el Pacífico, cruzó el Pacífico, sí, el Uru, el Uru 2, entonces en un barco de Totora, sí, pero hice el, el video allá en Bolivia y todo, grabé, hice entrevistas y demás, pero lo malo que creen, que cuando fui al Valle de la Luna, que está igual en, en Bolivia, increíble el Valle ese de la Luna, eh, parece que estás en otro planeta, eh, eh, el Valle de la Luna es como en una parte desértica, que hay piedras que sobresalen así, unas sobre otras, el terreno todo es como café, como si fueras, como si estuvieras en Star Wars, está increíble el sitio, y entonces me emocioné tanto, grabé también el Valle de la Luna y demás, y saliendo de ahí, ya en la última, en la puerta, estaba la puerta, y había una escultura tallada en una piedra, y le dije a mi compañero, tómame una foto, pero traía yo mi, mi bastón con mi celular, estaba grabando, y lo dejé a un lado, pero para que no se viera en la fotografía, lo puse al lado, de la, al lado o atrás de la escultura esta de piedra, y me tomé varias fotos y después como iban a cerrar así de ya vámonos, ya vámonos, pues que nos salimos. ¿Y qué creen que olvidé mi celular con todas las grabaciones de lo que hice en Bolivia y lo perdí? Por ahí alguien lo ha de haber agarrado, alguien debe de tener mi, mi, mi canal, mi canal, mi celular y deben de estar todos los videos que grabé en Bolivia. Lamentablemente fue algo muy triste. Que haya dejado eso, pero bueno, me quedan recuerdos en fotografías, en algunas. Aquí hay un, hay un troll en el chat de Facebook, se llama Alexander Kass. Eh, pues escribe puras groserías. Eh, fíjense que en mis, en mis transmisiones, pura gente buena onda, puros amigos, gente con la que compartimos, y cuando veo un, un mensaje como de esta gente troll, entre tristeza, pena ajena y... Pues qué pena con ustedes, ¿no? Qué pena con la visita de que haya gente, pues como esta, ¿no? Que está muy frustrada y que viene a insultar nada más. Vamos a dejarlo que pase de largo. Eh, Osla, que investiga la luz del volcán de Popocatépetl. Esther Hernández, es bien interesante las luces que entran al Popocatépetl. Se dice que son naves extraterrestres y que están de alguna forma monitoreando la actividad volcánica porque ha habido varios videos en donde se ve que un objeto o que objetos entran o caen al cráter entonces se cree que son naves extraterrestres yo la verdad pienso que pueden ser cualquier otra cosa malas interpretaciones hasta bólidos eh, y demás pero no no creo que haya naves extraterrestres que entren al volcán y estén saliendo Dice Esther Hernández, se grabó una luz en el Popocatépetl. Se han grabado muchas, muchas luces en el Popocatépetl desde los años 90. Ox, subió un top de lugares en Facebook. Por favor, me interesa ver cada uno de esos lugares que nombraste y no conozco, dice Emma Mont. Ah, pues, ¿te, te interesan cada uno de esos lugares? Estaría bien que te hablara de esos lugares. Taraja, Indonesia. En Indonesia me gustaría ir por ejemplo. En Indonesia, sí. ¿Qué está diciendo, bro? Cuéntanos en YouTube. Hasta luego, Oxlack, Saúl, Ox, ya te viste el ovni del barro que se encontraron en el Tepet, el, el ovni de barro, gente, no, no caigan en esas, en esas farsas de, de objetos como prehispánicos que se supone son, este, son encontrados eh, enterrados y que traen representaciones de ovnis o de extraterrestres, no es cierto, no hagan caso, no es cierto, eh, todo eso es falso, son artesanos que hacen este tipo de esculturas y se las venden a incautos y se las venden carísimas arriba de 20 mil pesos yo he estado con gente que tiene piezas así y gente que no, no me atrevo a decirle oiga eso es falso no les debieron la cara pero es que es gente muy apasionada del fenómeno ovni y paga cinco mil diez mil 15 mil hasta 20 mil pesos por piezas de esas yo entré a un cuarto fíjense les voy a contar esta historia eh, fui a a, fui a Guanajuato, fui a Cámbara, Guanajuato, fui a, a ver el, el caso de las figuras de Cámbara, figuras de humanos conviviendo con, el, con dinosaurios en barro, que supuestamente eran muy antiguas, que eran prehispánicas. Esto es imposible porque el humano no convivió con los dinosaurios. Entonces era un, un tema muy interesante, lo analizamos, lo investigué, lo grabé y demás. Gracias, Fernando, mi hermano, nos mandó 20 pesotes. Y si, si nos están ayudando a que no explote el popo, y si nos están ayudando a que no explote el popo, imagínense si explotaría el popo, si hubiera mucha, mucha gente muerta, ¿eh? El poblado que está enseguida ahí del Popocatépetl sería arrasado. Ya en Colombia existió, bueno, y en muchas otras partes, ¿no? En, en el mundo han existido, pues, estas explosiones de los volcanes y que terminan con muchas poblaciones muchos muertos entonces en Colombia tenemos el caso de ¿cómo se llama Andrea? el, el, de, el de Colombia entonces moriría mucha gente en una explosión volcánica pues podríamos imaginarlo ¿no? de hecho si yo empezara de chismoso a decir, no es que los ovnis están ayudando a que no explote el popo en armero en armero en colombia explotó el volcán de armero y pues murió mucha gente y quedó en ruinas ese pueblo así quedaría el que está abajo del popo y saben que si si uno empieza a divulgar esto de es que los extraterrestres nos están ayudando para que no explote el popo mucha gente lo va a creer y mucha gente lo va a comenzar a decir así se hacen los chismes es rápido que se hagan los chismes pero igual no lo des no lo descarto no no sabemos puede ser que sí puede ser efectivamente que si sí los ovnis estén entrando al popo y lo estén manteniendo a que no, que no haga erupción, no sé, o sea puede ser, puede ser como la gente que dice que en Tampico hay una base extraterrestre que no permite que entren los huracanes, así en el popo podría ser no, no lo descarto dice Awitz la manzana del terror y de la verdad y la sabiduría, no, mandó 100 pesotes Awitz y dice me vale Ahora sí quiero que leas mi mensaje, Oslan. No, dice, espero que ahora sí puedas leer lo que te faltó <risa> eh, de leer. Y allí te mando un mensaje a Melissa y tiene toda la razón. Además, tocó otros temas en tres minutos, lo lees. Parece mucho, pero no lo es. Órale, Agüitz. Awitz quiere que lea su, su mensaje. Va, Awitz, ok, ok, lo voy a leer, lo voy a leer. Exacto, los dinosaurios fue en el cretásico. Ah, estaba contando esa historia. Voy a acabar de contar esa historia. Y ya vamos con lo que nos, nos, lo, lo que nos mandaron al WhatsApp. ¿Ok? Bueno, entonces fui a esa, a esa comunidad, a ese pueblo, a Cámara, Guanajuato, a investigar ese caso. Terminamos, terminamos de grabar, estábamos en el pueblo, estábamos ahí en, en la plaza, estábamos viendo las artesanías que había. Y me de pronto una vendedora me dice... Eh, ¿Qué están grabando? Y dije, ah, pues estamos grabando aquí nada más lo de la plaza y demás, porque estamos haciendo un documental. Y dice, ¿de qué es su documental? Y decimos, pues de fenómenos paranormales, de misterios, venimos a, a ver las figuras de cámbaro y todo. Y dice, ¡ay, qué interesante! ¿Qué creen que a mi papá también le gustan mucho esos temas? Y él tiene piezas de extraterrestres y cosas así, nos empezó a decir, ¿no? Y nosotros, ah, pues qué interesante, qué bueno. Y dice, y qué lástima que mi papá no vino, pero les, los, les hubiera encantado entrevistarlo y conocerlo y no sé qué. Digo, no, pues sí, se escucha muy bien eso de que tiene piezas extraterrestres. Y después dice, espérenme, ¿saben qué? Le voy, voy a hablar por teléfono. Y le habló por teléfono y le dije, papá, aquí hay unas... Personas que vienen a hacer un documental y te quieren entrevistar y no sé qué. Y después el papá le dijo pues que fuéramos a su casa. Y fue así de no, pues que vayan a su casa a entrevistarlo a los otros. Sí, ahorita vamos. No en serio, vayan, no, que tiene cosas interesantísimas. Sí, sí, vamos. Y se saben que voy a cerrar mi puesto y yo los llevo a la casa. Y dijimos, órale, pues bueno, vamos. Y así nos eh, nos guió para irnos a su casa. Llegamos, el Señor nos recibió y tenía toda su, su casa llena de, de cosas pre, prehispánicas, ¿no? Prehispánicas de la cultura chupícuaro, ahí en, en Guanajuato. Y también de las eh, figuras de Acámbaro. Entonces eso me emocionó a mí, porque yo iba sobre las piezas de Acámbaro y que él tuviera figuras de, de Acámbaro era como wow tiene Uparts en su casa, y nos empezó a mostrar todo lo que tenía, y dice, pero eso no es lo mejor, ¿no? Y dice, la verdad es que tengo un cuarto lleno de esculturas, de, de extraterrestres, de los antiguos prehispánicos que dejaron sobre los extraterrestres, y yo, ¿en serio? No, que sí, pero solamente pueden entrar uno por uno, así dijo, y con Ok, ok, está bien uno por uno. Y si no, no pueden grabar ni tomar fotografías ni nada. Esto es, una, es un tesoro y que no puedo mostrárselo a nadie. A nadie. A ustedes se los enseño porque les gusta este tema y quiero compartírselos. Y pues bueno, que sí que nos pasa uno por uno. Y yo metí, yo debo, debo de tener la grabación. Nunca la subí pues, por respeto al señor porque dijo que no podía grabar. Y yo sí agarré el teléfono, lo puse a grabar y me lo puse creo que en la bolsa. Entonces en el pantalón y entonces entré y este empecé a grabar así casi casi con la cintura y tenía muchas piezas de un tipo de piedra muy muy raro una piedra blanca y otras piedras verdes era como no me acuerdo cómo se llama esa piedra y estaba tallada con figuras de extraterrestres y cosas prehispánicas pero no todos todos los tallados y todas las figuras representadas se, se notaba que era hecho por artesanos que no tenían idea de las culturas prehispánicas y que relacionaban culturas porque había eh, figuras egipcias con, figu con figuras aztecas y figuras mayas y no tenía nada que ver, eh, todas esas, esas civilizaciones no coinciden en tiempo, ¿no? Ni se conocieron tampoco. Así que empezaron, eh, empecé a decir, no, pues esto es falso, ¿no? Todas estas piezas son falsas, pero ya cuando me dijo... ...no, y me cuestan cinco mil, veinte mil... ...un señor va y las desentierra y me las trae... ...y yo le encargo... ...y tenía ya bastantes, bastantes cosas... ...y nada, ni una estaba rota... Toda, ...todas las piezas estaban completas, pulidas... ...tienen incrustaciones de piedras... ...así no aparecen las figuras... ...o las cosas prehispánicas... ...y menos si es de una época anterior a lo prehispánico... ...entonces era completamente falso... ...pero yo no le, no le quise desengañar al señor... Tengo solamente una fotografía en mi Instagram en donde aparezco con el señor y aparecemos con una estela grandota de piedra que trae a dos extraterrestres. Entonces fue la única foto que nos dejó tomar eh, con él y con la piedra esta de dos extraterrestres y es la única piedra que tengo, pero grabé el video y por ahí lo voy a tener. Ahora que vaya a sacar mi OnlyFans, en mi OnlyFans voy a mostrar ese tipo de documentos que no subo a mi canal por respeto a las personas, pues los grabo como por ejemplo cuando entré a, a Chiapas hay una iglesia, la iglesia esta de San Cristóbal de las Casas en donde dicen que puedes entrar a su iglesia que hacen rituales ahí adentro de la iglesia que es entre católico y prehispánico pero a nadie dejan grabar adentro ni tomar fotografías ni nada y si te encuentran o que estás grabando o algo pues te pueden hasta linchar Así que ahí también me refé la misión y empezamos a grabar con el teléfono puesto aquí en la camisa, así, y estaba grabando, y había gente como, como haciendo rituales con un, una persona que estaba muerta ahí, y la tenían cubierta de pasto, y varias cosas raras ahí adentro de la iglesia de San Cristóbal de las Casas, y por ejemplo son, son cosas que no subo a, a, al canal, por, pues porque me han dicho que no, pero ya como tienen bastantes años esas cosas... Pues yo creo que ya las puedo subir, no pasa nada. Y aparte va a estar solamente para OnlyFans. Hola, que El siguiente año irá a la Ciudad de México. Me gustaría ir a la Isla de las Muñecas. ¿A ti cómo te parece el lugar? ¿Sabes cómo llegar? Saludos desde Guadalajara y Feliz Navidad. Apocalíptico Hernández. Quiero decirte que cuando llegues al embarcadero, al embarcadero de de Xochimilco, le digas a alguien que quieres ir a la Isla de las Muñecas. Pero, pero, aquí viene lo malo te van a decir que sí que sí te llevan a la isla pero te van a llevar a la isla falsa rumbo a la isla de las muñecas hay alrededor de unas cuatro cuatro islas falsas donde han puesto muñecas y ellos dicen que son las originales entonces a los incautos a los que no saben cómo es la isla de las muñecas los llevan a esas islas ¿Por qué los llevan a esas islas porque esas islas están más cercanas están a 20 minutos, a 30 minutos, a 15 minutos, están cerca del embarcadero, porque la Isla de las Muñecas, para llegar hasta allá, te has de tardar como hora y media o casi las dos horas de ida y todavía de regreso, por eso no los llevan a la Isla de las Muñecas original, porque está muy lejos, para ir a la Isla de las Muñecas tienes que conocer a una persona que esté dentro de Xochimilco y te diga, de en qué en qué embarcadero puedes abordar te pueden llevar esos son tours especiales con gente que ya conoce el lugar y que te va a llevar a un embarcadero que no es el principal sino los que están por, a, por atrás de las casas en el pueblo y de ahí te pueden llevar ya a la isla de las muñecas original porque si no te van a llevar a cualquier otra que son falsas ten cuidado con esa la isla de las muñecas original eh, es muy diferente y está muy muy padre, es muy diferente a todas las demás, ¿eh? las otras solo son muñecas en los árboles puestas la de las muñecas tiene cabañitas en donde tienen un altar, donde hay una muñeca que dice el dueño o ahora su nieto o su sobrino más bien, su sobrino dice que esa muñeca la quería mucho su tío porque era la muñeca que se movía, que una vez la vio bailar y está sentada y tiene veladoras, y tiene así como un altar esa muñeca, tiene hasta lentes y todo, está en una vitrina, y por ahí puedes encontrar, para que sepas que es la isla de la muñeca original, tienes que encontrar mi Escuero. escuero. yo fui el único que llevó a un Pokémon a la isla de las muñecas y lo dejó ahí, así que esa es la original, la que tiene el escuero Oxlack, ahorita vi el mensaje de Awitz. La verdad, le andaba tirando carro y de repente escuché una voz que dijo, Awitz. Me espanté, dije, ajá, sí salió rojo. Y en eso se vuelve a escuchar y era mi vecino que también se le anda mentando. <risas> Cálmate, Alfredo García. Buenas noches, un saludo a Good Alien. Gracias por estar acá. Hola, que en tu directo del martes, cuando el chat te preguntó, te pregunta sobre el caso de Aviuk que se materializó el fantasma y preguntas, alguien más contesta, ¿podría ser una psicofonía o estaba con alguien? No hemos visto los videos de Abiod en vivo. Osla, ¿puedes hablar de la teoría de la conspiración reptiliana? ¿En qué consiste? Estoy tratando de explicárselo a mi novia. Ay, Ángel González, tema tan largo el que me acabas de preguntar. Jacqueline Vázquez, gracias, Jacqueline, por sus 2.500 likes ahí, Sandra Chulada, acá en Nivel también, gracias, chicas. ¿Cuándo vuelves a hacer un video sobre la teoría de la Tierra Hueca? Había del tomo 8. Empecé nuevamente desde el tomo 1, fíjate. Y quiero empezar con todos los tomos para actualizarlos. Entonces, ya hay un, un nuevo video de la Tierra Hueca, pero lo puse como tomo 1. Y, y es información que no había sacado en los otros 8 tomos. Así que deberás de buscarme en mi canal de YouTube. Este hace unos meses. Dice, cambiando un poco el tópico, ¿creen que la reina Chabela sea un estrogoy? Por algo no se muere y jamás había salido de su tierra después de 45 años. Estrogoy es un tipo de... de criatura vampírica, humana, eh, me parece. Estrogoy es un vampiro, entonces eso es lo que dice que si la reina Chabela es un vampiro. Saludos Oxlack, estaba viendo tu unboxing de figuras japonesas en espera de la segunda parte con la colección completa de críptidos. Gracias mi hermano, qué bueno que te haya gustado. Eh, me gustan los aliens que tienes arriba de la placa de YouTube Oxlack, mira tu video de críptidos. Ah, miraste el video de críptidos. Muchas gracias Oxlack por tu respuesta, admiro tu trabajo, es la primera vez que te escribo, pero te sigo desde hace un, desde hace años. Un abrazo, gracias apocalipto. Son dos cosas que son diabólicas, el espejo y la muñeca. Dejen su like, por favor. Gracias a Tito Crispin. Vamos a ver qué me han mandado ya, por favor, al WhatsApp para ver nuevas evidencias paranormales. De Morelia, ¿sabes algo? Por acá tenemos lugares paranormales en el centro. Tenemos la casa de Allende. Solamente fui a Morelia este mes de, novie de octubre, noviembre, para lo de Día de Muertos, mi hermano. Pero no he ido a hacer investigaciones ni documentales en Morelia. Oxlack, en los shorts de YouTube vi una chica que hace trucos profesionalmente con yoyo -yo y me parece interesante su colección de yoyos de metal y cosas por el estilo. Estaría bien entrevistarla, ¿no? Para ver su colección de yoyos. 300 viendo y solo los 70 likes. No puede ser, Tito Crispin. Exactamente, dejen su like, por favor. Voy a poner el, el mensaje de Tito. ¿Explicarás las figuras que hay detrás de ti? Ayer lo prometiste, por cierto, y quiero mucho, Ox. <risas> Las figuras que están detrás de mí. De veras, yo no prometí que hoy, pero dije que sí las iba a comentar todas las figuras que tengo atrás. Debo de hacer un video que sea, cuando sea de día, para que les explique cada una de esas figuras que están atrás de mí. Dice Oxlack, en, su, en tu directo se escucha un sí cuando le preguntas al chat que si se había materializado el fantasma. En serio, mándame ese fragmento. Dice que en mi chat, en mi transmisión, se escucha una, una voz que dice sí, cuando pregunto si se había materializado el fantasma. A ver, mándeme esa parte, por favor, porque yo no sé. Den like, distribuyan, exacto. ¿Qué opinas de la leyenda de la Llorona? La pusieron en el programa de lo que la gente cuenta. A ver, aquí la, la leyenda original de la Llorona es la prehispánica, ¿eh? No se vayan con la finta de la leyenda de la Llorona colonial, la leyenda colonial es una, eh, es una trans, trans, transfiguración se llama, ¿cómo se le llama? Transculturización entre la leyenda, una leyenda europea de una mujer que pierde a sus hijos y que, y que sufre por ellos y que vaga eternamente deambulando por ellos y la Llorona de prehispánica, que la llorona prehispánica surge cuando están los presagios funestos de que los españoles iban a llegar. Entre los presagios funestos hubo uno donde un pájaro llegó a las manos de Moctezuma y en la, en la cabeza tenía un espejo. Moctezuma vio en ese espejo las carabelas que ya venían en el mar. Él no sabía que eran ese tipo de artefactos que venían. Otra de las... De las eh, de las estas profetas funestas, pues fueran, fueron personas que cuando llegaban ante Moctezuma se les caía la piel, o se, se descarnaban, o personas que venían eh, con mutaciones, que venían con dos cabezas, etcétera, personas deformes que venían a, a la casa de Moctezuma. Otro de los eh, presagios funestos fue un remolino que destruyó el templo de. Postle, me parece, y otro, y otro de los presagios funestos fue precisamente el lamento de una mujer por las noches en la gran Tenochtitlán, que decía, ¿a dónde llevaré a mis hijos? Eh, esto todo está relatado en el libro La visión de los vencidos, la visión de los vencidos. Aquí está visión de los vencidos relaciones indígenas de la conquista para que no se dejen engañar entre la, la leyenda colonial de la llorona y la leyenda de la llorona original prehispánica vamos a ver si por aquí aparece la llorona Vamos a ver si están los presagios. Presagios funestos. Presagios y señales. Quinto prodigio. Sexto prodigio. Dice sexto prodigio. Vamos a leer. Vamos a escuchar. De viva voz de la visión de los vencidos. De José Emilio Pacheco. El sexto prodigio y señal. Fue que muchas veces y muchas noches.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 Son ocho presagios funestos. Por ejemplo, el tercer presagio fue: el tercer prodigio y señal fue que un rayo cayó en un templo idolátrico que tenía la techodumbre pajiza, que los naturales llamaban chacal, al cual el templo de los naturales llamaban somocol somoloco, que era dedicado al ídolo katli lloviendo un agua menuda como una mullisma cayó del cielo sin trueno ni relámpago, algunos sobre el dicho templo, lo cual asimismo tuvieron eso, sí entendieron, ¿verdad? Bueno, ahí está, el sexto presagio es la Llorona, el sexto presagio de los presagios funestos de la conquista española, esa es la verdadera historia de la Llorona. Vamos bien, que uh, las historias de México antiguo son muy interesantes, dice Babán Morales, <risa> es que ya no pude leer el, el tercer presagio Porque estaba lleno de palabras raras Y no las leí bien La leyenda original de la Llorona es muy bonita e interesante Felizmente hoy es mi cumpleaños José Ponce, feliz cumpleaños Mi hermano, abrazos Bendiciones para ti, que cumplas muchos años más El bueno al que pidió Oxlack privacidad y Oxlack lo hizo público Entonces se ríen del caso de Awitz O oh, ya la caída de Tenochtitlán No entendía, muy bien Vamos a ver, ahora sí que me mandaron en el WhatsApp. Dice, dejaste una parte de la legión Oxlack, Jacqueline Vázquez, un abrazo. ¿Crees en las sirenas Oxlack? Eh, ¿Crees en las sirenas? No, no. Y tengo un tema muy extenso para no creer en las sirenas. Entonces, ¿cuál es la leyenda de la mujer con cara de caballo? La mujer con cara de, la cara de caballo es la ciguanaba. Y esa mujer Ciguanaba aparece en el sur de México y Centroamérica. La Ciguanaba. Hola, Oxlack, veo tus videos de hace casi tres años, creo. Igual no duró mucho en los canales de YouTube, ni me importa. ¿Qué? Hola, Oxlac, veo tus videos de hace casi tres años, creo. Igual no duró mucho en los canales de YouTube, ni me importa. No entendí. No sé, no entendí si era un mensaje positivo o negativo. Era algo algo bueno para mí o algo malo, no entendí. La caballota dice Violeta González. Muchas gracias amigos. Yo quiero saber sobre la mujer que bailó con el diablo. Dice Pepsi Sagrada. ¿La mujer que bailó con el diablo? Conozco un hombre que bailó en el infierno. El hombre que bailó en el infierno es una leyenda de Guanajuato. El, el, la leyenda del hombre que bailó en el infierno es muy básica. El hombre sale de, de tomar. Es más, se las, voy a, se las voy a leer. Nada más para que vean que aquí... Aquí sí tenemos información. No nos andamos inventando que los duendes nacen de huevo y la chinga. Aquí nada de inventar. Para eso, me, para eso me canso la vida leyendo. ¿Por qué el arcángel Gabriel se le apareció a María y a Mahoma para dictarle el Corán? Jugó a dos puntas, nada que ver el cristianismo y el Islam. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué el ángel, arcángel Gabriel se le apareció a María y a Mahoma por, para dictarle el Corán? Jugó a dos, a dos puntas, nada más. Nada que ver al cristianismo y al islam. Eh, uh, no, no sabía que el arcángel Gabriel se le había aparecido a Mahoma. Mahoma entró a una cueva y de, y de ahí salió ya con el Corán. Por eso Mahoma es el profeta. Pero no estoy seguro de que el ángel o del arcángel Gabriel haya sido quien le dictara el, el Corán. Voy a investigar eso, mi hermano. Aquí vamos a ver el hombre que bailó en el infierno. El hombre que decidió la suerte de México, en la que rale el diablo la visita, al callejón del beso, la cena del club de Toro, la leyenda, al calle del truco, los músicos que tocaban en el infierno... Eh, el Friday que salió a Guanajuato, cuatro los hombres de internet los las dos comadres, Rota, el bandido, la princesa, la búfala, la primera vez en la de la historia siempre nueva, la momia, la momia de Guanajuato, antes comunicado por todos, es el hombre que estuvo en el infierno, número 38. Número 38. 38. El hombre que estuvo en el infierno, ahí está. El hombre que estuvo en el infierno. Vean ahí el hombre. Dicen que jala más un cabello de mujer que una yunta de güeyes. Pues eso es lo que le pasó a nuestro amigo que visitó el infierno. Fue jalado más por un cabello de mujer que por una yunta de güeyes. Vamos a leer lo que dice la historia. Dice, ¿conoce la leyenda de la mulata de Córdoba, William Contreras Vázquez? Sí, en la semana subo el video, ya está editado. Sobre la mulata de Córdoba. Entonces fui, fui al, al fuerte a grabar. Entonces lo voy a subir al canal para que lo puedas ver. Bien, el hombre que estuvo en el infierno. Miguel era un minero afortunado que en los tiempos de bonanza minera ganaba dinero a manos llenas. Pero con la misma facilidad lo despilfarraba en toda clase de vicios. En una ocasión Miguel había pasado la noche de juerga con sus amigos. Cuando ya cansado, se resolvía regresar a su casa. Vio entre las sombras a una mujer muy atractiva que lo llamaba con voz suave. Miguel, seducido por la joven, no desperdició tan espléndida ocasión y caminó con ella hasta internarse en una casa, donde supuso que vivía la guapa mujer. En el interior de una habitación, la misteriosa dama dejó unos instantes a su invitado, apareciendo de nuevo con dos vasos de vino, ofreciéndole... «Uno a Miguel». «Por tan bella compañera», dijo sonriente, y bebió el contenido. No habían pasado unos tres o cuatro segundos cuando el joven minero se sintió como transportado a otro mundo. La bella mujer lo tomó de la mano y, sin decir palabra, lo condujo hasta una escalera interminable por la que descendieron. Mientras más peldaños bajaban, la temperatura subía y el aire se tornaba enrarecido. Por fin llegaron a otra habitación. De, diferente punto venían, de diferentes puntos venían a su encuentro figuras casi humanas, con los semblantes descompuestos y las bocas abiertas, seres que movían las manos tratando de alcanzar a Miguel y que con enormes, y desagra, y que con enormes uñas desgarraban a quien se aproximara. La angustia de Miguel había crecido hasta hacerse indespre, indesprendible y en ese instante sintió que, su, sintió que su acompañante se desvanecía entre el humo y las llamas, borrándose por completo frente a sus ojos. Le pareció que el piso se hundía bajo sus pies y sobreponiéndose trató de volver sobre sus pasos. Apenas comenzaba a buscar el camino de regreso cuando en uno de los muros se abrió un gran agujero por donde comenzaron a salir diferentes criaturas horripilantes, reptiles y aves de mal agüero. Aquello era verdaderamente espantoso y Miguel perdió el conocimiento. Al día siguiente, las primeras vecinas que salían de sus hogares para ir a misa encontraron a Miguel en la acera. ¡Qué borrachera pescó ayer Miguel Jaramillo! Decían en tono burlón, las personas al observar al hombre en tales condiciones. Lo pues cierto es que Miguel sobrevivió a la pesadilla a su real aventura. Y así como está escrito, lo contó a sus amigos, quienes nunca dejaron de pensar que el episodio no fue más que un delirio producido por la bebida. Ahí está. ¿Ya vieron? Ese fue el hombre que visitó el infierno. Gracias a Chavo Black. A, si se sabe sobre la gárgola de Guaymas, la gárgola de Guaymas ya tiene mucho tiempo sobre la, las gárgolas de Guaymas, mi hermano. La gárgola de Guaymas tiene más o menos como desde 2008, 2009 la gárgola de Guaymas. Y era un insecto, no era ninguna, ninguna gárgola. Era un insecto, la fotografía se trataba de un insecto. Así que no hay gárgola. No le creas al sombrerudo. <risa> al sombrerudo que presentó la gárgola de Guaymas. Yo sé quién es. Soy Dosac Moreno. Me decía la ilustración de horror con gusto podría ser un área para ti. Soy Dosac Moreno. Me dedico a la ilustración de horror con gusto podría ser un arte para ti. Pues claro, mi hermano, con mucho gusto te lo acepto. Y hacemos eh, publicidad para tu trabajo, tu Instagram o tu página de Facebook. Yo encantado. Mil gracias. Gracias a todos los que me apoyan con esas cosas. Jacqueline Vázquez, gracias a Leslie también. Y a, me, a Meje, Oxlack, ¿ya supiste nada de la gente que corría sin parar cargando santos? Ah, ya, ya. ¿También te acuerdas? ¿Cómo se acuerdan de casos ustedes? Ese, ese caso estuvo bien interesante en Veracruz, porque la Virgen, cargaban una Virgen que tenía cara de monstruo, ¿no? ¿Recuerdan? y que la gente se volvió como loca y que la andaban llevando de un lado para otro y la gente se unía a la peregrinación y la virgen estaba como como un monstruo de la cara no qué caso eso fue en eso fue en veracruz pero fue en orizaba veracruz en orizaba Qué buena voz para contar historias de terror, dice Zen Caín, chileno mexicano. Bueno, mi papá viene de Chile, pero me criaron en México, dice Hallon Drive. Melissa, le, leerme el corazón. Bueno, vamos a ver lo que dijo Awitz. Porque Awitz ya pagó por ver. Y aquí hay justicia divina y si Awitz paga por ver, pues órale, está pagando ahí su su tiempo, su tiempo aire. Así que comercial, comercial, comercial con Aguitz, la historia de Aguitz continúa aquí en su programa de radio, La Mano Pachona. Seguimos con Aguitz. <coughs> Aguitz. Vamos a compartir pantalla con lo que dice Aguitz. Archivo de video, no, no archivo de video, no, no, no. archivo de pantalla. Compartir pantalla, ventana, Agüits, y eh, compartir. Listo, estamos preparados para leer el enigmático caso de Agüits, Agüits, Agüits, Agüits, Agüits, En la semana pasada nos quedamos en el capítulo donde Metatron, con su poder demoníaco, había calcinado a Jesucristo, el hijo de Yahvé. ¿Qué pasará en este episodio? ¡Vamos! A descubrirlo. Bueno, vamos a ver en este nuevo episodio de Awits, Awits, Awits, Awits. A ver, está largo, está largo, está largo, está largo. Dice, vi parte de tu directo de ayer y la verdad es que algo que deseo que todos seamos eternos como los dioses. Con cuerpos perfectos que no hubiera más muertes, vivir muchas experiencias podrías hacer las cosas que te gustan por toda la eternidad o podrías hacer cosas nuevas y experimentar cosas nuevas porque hay muchas cosas que queremos hacer que en una vida no se puede y así podríamos estar con las personas que amamos por siempre y que algún día podamos ir a otros planetas si se pueden hacer pactos con los demonios porque ellos deberán si se pueden hacer pactos con los demonios porque ellos deberán almas y les gusta atormentar los siete reyes del infierno ya fueron destruidos, pero hay un demonio en el mundo de los vivos. Por último, cuando alguien muere, depende a dónde vaya su espíritu. Puede volver a tener un nuevo en el caso, los que van con el hermano de Jesucristo, Rey Dios Ángel Ar, les da un nuevo cuerpo, con la apariencia que tenía en vida, y sin ninguno de sus defectos, y les da vida y juventud eterna, para cuando llegue el día que ellos puedan regresar a este mundo o a uno nuevo. Ah, yo no soy Awitz, yo no, yo no soy la manzana del terror. Mi canal se llama Awitz y Oxlack, la manzana de la verdad y la sabiduría, porque juntos somos la Legión Oxlack, juntos con Melissa, dice el buen Awitz. ¿Y luego dónde vamos? Quiere que leamos otra parte, a ver dónde, aquí, Awitz. Ah, pues sí, ya. Ya, Awitz, no me llevó ni tres minutos. Ah, no, eso es otro, ¿verdad? Desde aquí, bueno, vamos a leer lo que dice aquí. Otra cosa, el psiquiatra con el que voy sí me cree todo lo que le he contado y no piensa que esté loco. Si una persona habla con fantasmas o habla con dioses o ya los que se creen muy expertos te consideran loco, trastornado y que necesitas terapia, por eso yo ya dejé de hablar de temas paranormales en mi canal, para que no se tomen esto con seriedad y me tiren de loco. Si tuviera múltiples personalidades, la gente a mi alrededor me lo haría saber. Ese señor habló por hablar sin conocer mi historia y que la gente diga que yo soy él haciendo, que yo soy él haciendo otra voz. Ya es cruzarse de línea por eso muchas veces. Ya no sé si hablarte o escribirte, pero sí te puedo decir un par de cosas que no le vas a encontrar explicación. Por último, Owen sí sufre de varias personalidades, lo que lo hace peligroso. A veces actúa como una persona normal pero luego actúa como una persona violenta, tan violenta que no puede razonar con él. Y lo peor es que en ese estado, si alguien lo hace enfadar, ve a todo el mundo como su enemigo. Esa es otra razón por la que me alejé, leer, me alejé de él y por lo que ya te había hablado de él. Hola de nuevo, soy yo, acabo de ver tu directo de ayer y tengo algo que comentarte. Sí, no todos tenemos los mismos gustos, pero no es verdad que Disney arruina las películas. Hoy en día sí se ha hecho malas películas y ha hecho buenas. Por ejemplo, yo soy fan de Star Wars. Y solo un verdadero fan se puede llamar fan si le gustó todas las películas. No hay ninguna sola película mala de Star Wars. Hay una más buena que otras. Otras no son tan buenas, pero ninguna es mala. Las califico cuáles me gustaron más en primer lugar. Rogue One, Episodio 3, Episodio 9, Episodio 8 y luego el 7. Luego el 5, luego el 6, luego el Han Solo luego el episodio 1, luego el 2 y al final el 4. Sobre lo que dicen del hombre araña, porque no murió al ser apuñalado por el duende verde, es lo mismo, Thanos apuñala a Tony Stark en Los Vengadores y no muere. Y bueno, las películas de Marvel se disfrutan más si las ves todas en orden cronológico. No sé si sabías esto porque no eres muy fan de Marvel por lo que comentaste. ¿Sabías, Oxlack, que las películas de Marvel, todas las que son del universo de los Vengadores, al terminar la película, hay escenas post, -crédito, post -créditos? Es de ley en algunas, hay medio y al final, y en otras solo en medio, en otras solo al final. Esta nueva película del Hombre Araña, la cual puede disfrutar tres veces, hay una escena post-crédito donde sale el nuevo Venom de las nuevas películas de Venom, y al final, al avance de la película del Doctor Strange. Pero eso sí de los Vengadores en, en fue una super película Endgame fue una super película que disfruté nueve veces en el cine aún déjame te digo que me gusta mucho Harry Potter y el Hobbit y el Señor de los Anillos hablando de algo más importante esta película desde el infierno la historia de Jack el estripador en una reunión del doctor R y de gente importante sale el hombre elefante y lo exhiben para ver su caso por cierto Melissa la veo como una mujer de 19 años Tú sabías los rumores de que algunas creepypastas han cobrado vida? Algunas personas afirman haber visto a Slenderman y existen rituales para invocar a estos seres que salen en las creepypastas. Y contestando a tu pregunta, los demonios hablan muchas lenguas, igual los ángeles y corrijo, son ángeles, ángeles caídos y demonios, ángel demonios. De hecho hay muchas clases de demonios. Eso ya te lo dijo algunos humanos al morir, sus almas se pueden convertir en demonios si mueren con mucho odio y con muerte cruel. Luzbel, al caer la tierra, era un ángel caído y uno de los primeros reyes demonios lo convirtió en uno de los reyes del infierno, en un demonio. Perdona las molestias. Ah, listo, listo, ya está. Me quedé sin aire, pero pudimos leer completo lo que Awitz nos había comentado. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció este nuevo episodio de Awits, Wits? Awits, Awits, Awits, La Piedra Filosofal. Estamos en la mano, la mano, la mano, la mano, pachona, pachona, pachona, pachona, pachona, pachona, pachona. No te pierdas el próximo episodio de Awits, Awits, Awits. Y el ángel de Metatron listo, listo gente pues ahí está Witz, no todo le <ríe> Aguiz, ¿qué dice? no todo, te faltó un poco <ríe> dice Aguitz que me faltó un poco, ¿qué me faltó Aguitz? mándame lo que me faltó pues <ríe> ¿qué me faltó Witz? ¿cuál fue lo que me faltó? yo yo vi que leí todo, casi me quedo sin aire pero leí todo a Witz. <risa> eh, bueno, ya vamos a ver qué más nos ha mandado al WhatsApp la mano, esa es la introducción de Awitz ya, ya, Awitz ya, ya pagó es que él ya paga su su tiempo aire ¿eh? él ya, ya hizo su serie tenemos su, su cápsula en cada episodio de Encuentro con lo Desconocido tenemos en la cápsula de AWIT, así que pues ni modo gente, aquí el que paga manda y pues ni modo, así es la cosa, entonces ya hay que meterle producción, ya como está pagando pues ya más por su espacio, pues hay que meterle producción, presentación, salida y demás para que a ustedes les guste. Bien, vamos a ver qué más tenemos que nos han mandado ahora sí, ya después de que escuchamos el festival. Desde aquí dice Awitz, me mandó otro, otro mensaje desde aquí. Mañana tendremos nuevo episodio de Awitz, Awitz, Awitz y la Piedra Filosofal, aquí en Oxlack Investigador. Bien, vamos ahora sí a ver qué más tenemos. Dice, hola Oxlack, soy tu fan desde hace años, saludos desde Metepec, mucho éxito. Gracias, un abrazo, saludos mi hermano, hasta Metepec. Hola Oxlack, tengo una historia muy diabólica, 100% real, no fake. Cuéntala en voz, cuéntala en un audio de voz. No, en una nota de voz, ¿verdad? En un audio, ahí nada más en audio. <coughs> <coughs> dice el Tito Crespin aquí en El Salvador tenemos la leyenda de la zumbadora y la piedra mágica peleas contra una culebra y si le ganas te, te vomita una piedra de oro a tus pies y te da poderes, qué interesante vamos a escuchar esa historia Buenas noches Clock. y nada más con todo respeto que tú te mereces solo decirte que eso de, de, de la como llama ese el Oswin, el <risa> Son la misma persona y, y de verdad, yo te lo dije un par de veces y te lo vuelvo a decir con todo respeto, como te repito. Ese señor eh, está más, como decimos aquí en El Salvador, está más loco que una cabra. Con todo respeto para él también, pues, pero, pero está totalmente desquiciado y te ruido el programa porque me he quedado viendo tu programa, tu, tu canal porque sos el más serio de todos los presentadores de imagínense de si yo manos, soy el más serio he <risas> y he visto varios pero ese ese Agüix o como se llame no me interesa te arruina todo, pero bueno creo que ya te diste cuenta saludos del de Salvador y pasa buenas noches uy, nada más fue para eso vamos a ver si tiene otro audio pensé que nos iba a contar una historia ¿Quién le manda corazoncitos a Evelyn? Esther Hernández. Ah, es Esther Hernández. Hola, Oxlack, buenas noches. Saludos desde El Salvador. Ya que estás ah, hablando de sueños, quería contarte la historia de mis dos hijas que pasó en el 2006, el año que murió mi padre. Mi, en ese tiempo mis hijas tenían 14 y 12 años y estaba mi padre agonizando desde el miércoles de esa semana. Él se fue al cielo, él murió un, un domingo en la mañana, pues el sábado en la mañana, tempranito en la mañana del sábado estábamos desayunando y hablando con mis hijas, hablando con mi ex esposa del caso de mi padre, me dice mi hija menor, mira papi, eh, fíjate que ayer soy pero bien contenta, anoche soñé con mi abuelito que me decía que me quería bastante y se miraba bien tranquilo me dijo. y bien bonito se miraba y, y me, me dijo de que me cuidara mucho que me iba a cuidar cuando se muriera y no sé qué más y, y, y bien bonito el sueño y que no sé qué pues en eso volteo a ver a mi hija mayor con una gran cara que hasta se quedó con el tenedor en la boca y sorprendidísima le dice ¿qué? Vos también soñaste lo mismo que yo. Las dos soñaron exactamente lo mismo. Palabra por palabra, cada quien soñó lo mismo. En la misma noche, en la madrugada del sábado, digamos, sería. En un día antes de que mi padre muriera. Con mi padre pasaron bastantes cosas. que en realidad, sería largo las y, y no te quiero aburrir. Pero sí, sí fue, fue... Fue una cosa bien, para, bien paranormal, bien fuera de este mundo, todas las cosas que pasaron. Por eso es que a mí que me digan de que esas cosas no existen o que son creencias, supersticiones, leyendas urbanas, cuentos de camino real, no sabe la gente lo que dice cuando dice eso. Saludos nuevamente desde El Salvador, Oxlack, buen programa tenés. Eh, a ver cuándo venís por El Salvador otra vez. Hay un montón de cosas aquí extrañas, casos paranormales y leyendas y todo, leyendas leyenda folclóricas que deberías conocer. Abrazo, hasta luego, buena noche. Hasta mañana, hasta mañana. Pues ahí tenemos este mensajito en audio. Eh, hola Oxlack, ya estoy de vacaciones, ahora sí puedo escuchar tus en vivos hermano, un saludo y aquí estamos apoyándote, dando like y compartiendo. Gracias. Cristian Domínguez, recuerden que me pueden apoyar dando like, compartiendo. Gente de Facebook, creo que ya se pueden dar estrellas. Si alguien puede dar estrellas, hágalo, por favor, para que me dé cuenta que ya funciona lo de las estrellas. Hoy me llegó un anuncio, eh, pues metí mis datos y demás para que pudieran darme estrellas. Entonces, si se pueden dar estrellas, inténtelo para saber que sí se puede, que sí... ...que ya funciona, por favor, la gente de Facebook... ...ya se pueden dar estrellas... ...échenme la mano con las estrellas... ...gracias por los superchats en YouTube... ...¿dónde están los superchats, gente? ...y gracias a los de TikTok... ...por apoyarme con sus regalitos... ...en TikTok, gracias por esos regalitos... ...gente en TikTok... ...y en YouNow, gracias por los regalos, por los likes... ...por la ruleta, por las compartidas... ...por invitar a sus fans... ...gracias gente en YouNow, gracias a todos por apoyarme... ...en Buena Onda... Me, me la paso muy bien con ustedes gracias también por por este entretenerse conmigo y, y, y contarme tantas historias interesantes con Awitz eh, me está llamando Tranquila, Awitz no te enojes, no pasa nada Awitz mañana, mañana tienes tu nuevo espacio en el capítulo de Awitz, Awitz en la piedra filosofal Agüits, ah, tú tranquilo, no pasa nada Agüits, ah, nadie aquí te está juzgando eh, Todos oímos lo que dijo el señor Pero es su opinión, no significa que eso sea. Agüits, ah, tranquilo Ahorita no nos llames Agüits, ah, tranquilo No pasa nada Agüits ah, Tranquilo Agüits ah, Ya no, por favor, espérate Agüits ah, ¿Qué pasó Agüits? Hola, hola, hola ah, ah, ¿Quién habla? ¿Cómo ¿Cómo estás? Espérate, güey. Espérate, deja, deja silencio. El, el, el... Órale. ¿Quién habla? ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Uh, me llamo Leo. ¿Qué onda, Leo? ¿Desde dónde nos hablas? ¿Cómo te llamas? Nos habla de California. Órale, Bájale a tu, a tu transmisión para que no se encime la llamada, porfa. No, un momento. Ya me escuchas? Ya te escucho bien, Leo. Bienvenido desde, desde California, ¿dices? Claro que sí, desde California, desde San Bernardino, California. De San Bernardino, California. Y naturalmente, ¿de dónde, dónde eres? Soy de la tierra del tequila, de Jalisco. De Jalisco, mi hermano. ¿Cuánto tiempo llevas en Estados Unidos? Ya llevo acá como cuatro años. Oh, como cuatro años, órale. Pues, si escuchas al violín por la mañana o ya no está...? No, claro, pero todos los días. Todos los días escuchas al piolín. Sí, sí, sí. Órale, pues, mi hermano. Órale, cuéntame, ¿qué me, ¿qué me quieres contar? Hace un par de días... Uh, ya te había mandado un, un, un caso paranormal que me pasó en México. Y ahora me pasó de que... Yo me levanto siempre a mi trabajo a las 3 de la mañana. Sí. Entonces, como eso de las 3 de la mañana, yo seguía dormido... Y yo escucho cómo abro mi puerta de mi, de mi, de mi cuarto. Y como tú sabes, cuando caminas, raspa los pantalones y se escucha, ¿no? Sí. Entonces, mi amigo tiene llave de, de mi casa. Y siempre cuando viene voy ya borracho algo, digo que se pase. Y no me toque para que no me despierten. Y yo digo, ah, esto, este güey. Perdón, eh, por las más palabras. Sí. Ah, se va te va a pasar, Digo, okay, te vas a en el sillón. Y siento cómo se cómo se acuesta en un lado de mí. Y yo yo lo pateo. Yo siento que lo pateo, yo siento el bulto. Y ya, ah, vete para el, pa el sillón, y dije, vete para el sillón, chava. Chava, chava, amigo. Sí. Y siento cómo cómo me me me me, ¿cómo se dice? me me aprieta la parte de la axila bien fuerte, pues. Ok. Y yo dije, dije basta para allá. Y me levanto y no había nadie. Ok. Entonces no había nadie. Todo que eso que sentiste no era nadie. No era nadie. No era nadie. No sé si es que estaba soñando. Pues, puede ser la posibilidad, pues. No la descarto. Pero el, el hecho de que sentí el sentir sentí las manos, eh, es algo de que digo, oh, wow. Oye, ¿y te había pasado antes algo así allá? ¿O a tus compañeros? Ah, aquí en la casa, cuando se quedó, cuando me vio conmigo que le nomás que le dijeron su nombre al oído. Pero ya a mí, a mí, esta es la primera vez. O sea que también hay fantasmas allá en Estados Unidos. O nada más. Sí, yo pienso que hablan inglés, tal vez. O nada más les pasa a los paisas. Al yo pienso que a cualquier persona no. Sí. Entonces, a tus compañeros también les ha sucedido eso de la voz. Sí, aquí en mi casa, de que estaba dormido y que le hablaban por su nombre y que se despertó y que pensó que era yo, pero que yo estaba bien dormido. Órale, ¿y no te dio miedo? ¿Qué hiciste? ¿No te le paraste a ver quién era? Si había alguien sí. ahí al lado de la cama, prendiste la luz? ¿Sí? Prendí la luz, entonces revisé el baño y dije: Este güey me está la aroma. Y no había nadie. Y fue, yo pensé dije tal vez fue un sueño. Y, y yo, pues, en si las dos, no me consiguió una medalla de San Benito. Uh, y aquí la cargo, aquí la cargo. Entonces, desde sí. ahora, no me ha pasado nada malo. Órale, ahora sí que fue como un espíritu que ahí andaba y te quiso molestar. ¿En México no te había pasado algo así? Uh, cuando trabajaba con mi papá, cuando lo acompañaba a trabajar, sí era muy frecuente de que mi papá era labrador, yo lo acompañaba, veíamos sombras, uh, se escuchaban pasos, éramos nosotros, eso justamente la foto que te envié, si revisas el chat, sí. uh, en esa misma fábrica y pues solamente eso, experiencias de, de niño, pues de que uno ve sombras, escucha cosas. Uh, pero hasta apenas te pasó algo más fuerte. Y hasta este, este día fue lo que más, más como que dije, wow Bueno, pues ahora ya tienes una experiencia que, que contar. Y el, el programa, ¿desde cuándo lo escuchas? Lo escucho desde... Vaya, mi hermano, yo, yo lo conocí por mi hermano. Yo tenía como 15 años. ¿No, ¿En serio? de Recientemente. Me acuerdo que desmentiste a Jaime Maussan desde esas fechas por ahí. ahora ya tiene bastante tiempo. Bueno, pues te agradezco, mi hermano, que seas leal a la Legión oxla que nos cuentes tu historia pero, pero, y que nos llames desde Estados Unidos. Yo deseo que te vaya muy bien, que le eches muchas ganas al trabajo y que tengas feliz Navidad, tú, tu familia, que Dios los bendiga y gracias claro. por llamarnos, mi hermano. No, no me tengo ningún un, enemigo. Ni un Saludos y un abrazo. Un abrazo, que estén muy bien. Saludos hasta San Bernardino. Salud, salud. Oh, otra cosita, otra cosita. Ah, comentándote un dato Ajá. de Ricky Velázquez. Sí. Ah, si pueden. Ah, yo recuerdo mucho a Ricky Velázquez porque Ricky Velázquez vivía donde yo, donde yo soy. Uh -huh. Él era camionero. Ok. Entonces, <coughs> cuando te subías a ese camión, pues tú platicabas con él y él contaba las historias de la niña. De que niña, niña, ¿te acuerdas del video? Ah, sí, sí. Y que era 100% real, que ya, aquí tengo el video, en serio, ¿quién qué? Y pues uno como, mmm, baby, dice ah, poco sí entonces yo miré el video por otros, sí y me impactó muchísimo, ya miré pues tu, tu análisis y dije, bueno, no, tiene, tiene cierta lógica en, en, en decir que yo una persona y que se hizo pasar por un niño ya sí. después seguía subiendo en vivos en la misma casa de que oh, aquí me está atacando la niña y se escuchan ruidos no sé si los viste no, ese no lo vi oh, búscalos, ahí van a estar ok sí, sí, sí uh, supuestamente la casa donde está la niña se encuentra en Ciudad Guzmán, Jalisco sí tipo eso pasó ahí en esa ciudad y pues nada Ok, oye, de, por cierto, ahorita me recordaste que hay una página que habla sobre los fraudes de los exploradores paranormales y la íbamos a revisar, a lo mejor ahorita le damos una pasada, ya que me recordaste. Claro, claro. Dale pues, muy buen Leo, te agradezco, un abrazo hasta San Bernardino, vale. que tengan Feliz Navidad. Gracias, sí. Gracias, sí. Bye. Bye, bye. Ahí tenemos a Leo desde San Bernardino, California, que nos cuenta que se le subió un fantasma, un espíritu a la cama. Eh, pues ahí ha hablan de los súcubos y los íncubos, ¿no? Que estos seres buscan tener relaciones con las personas, pero afortunadamente a nuestro buen amigo no le pasó eso. Pero, pues, sí, sí pasa eh, esos ataques sexuales cuando uno está dormido. Eh, una página, ¿cuántos años tienes, Oxlack? Yo apenas soy chiquito. Sé que eres chiquito y que vas a entender. ¿Cuántos años tienes? años apenas, chiquitito, repollito apenas saliendo de la universidad, acabo de salir de la uni. ¿Dónde está el Oxlack de Iztapalacra? Es que hoy no vi los videos estos del de, de, de Iztapalacra, entonces ya no tengo el acento. Se me queda cuando escucho videos de hablar de alguien, a, que alguien hable así, se me pega rápido. Hola Oxlack investigador, ¿no te parece que deberías de recortar el OBS de la captura de la pantalla donde muestran los números? No es OBS... Dice, ¿no te parece que deberías de recortar en el OBS la captura de pantalla donde muestran los números? Ah, no es que no es un OBS. No es un OBS, es una... Está más comparto la pantalla y ya. Estamos por StreamYard. Lo siento, mi hermano. ¿Querías llamar y no querías que tu número saliera? Cuando es así, me pueden, me pueden mandar mensaje y decir soy tal, y yo lo regis registro con el nombre. Entonces, cada que llamen, aparecerá su nombre en lugar de su teléfono. Antes hacía eso, por eso hay personas que aparecen su nombre, porque antes hacía eso. Eh, aquí no acosamos a los números, dice Mr. Pato, sí. Aquí no acosamos a los números, no te preocupes, no pasa nada. Vamos con el siguiente eh, mensaje, tenemos una voz en off, y vamos a ver qué dice. yo tengo una historia. Eso me pasó... Mmm.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 Un ser demoníaco, de como con una babardina para atrás de mí, eh, enfrente de mi cama. este, de repente, cuando empecé a orar, pues sentí, vi como una mano me tomó por la colma, una mano de esqueleto y, y me dio una arrastrada por todo mi cuarto. Y yo gritaba que me soltara. Cuando fui y me soltó vi que esa cosa salió por el techo volando. Mm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 Ok, pues este amigo nos mandó ese audio, donde dice que una entidad como con gabardina lo arrastró, pues eso ya está más fuerte, que el fantasma, el espíritu este, te abaje de la cama y te arrastre, me hizo recordar algunas historias, donde le sucede así, pero a los niños, que los niños se duermen acostados con los papás, y que las brujas hacen esto, esta idea de que las brujas tienen algo que adormecen a las mamás, y entonces bajan a los niños de la cama, así me recordó esta historia, porque a los niños los jalan, los, los sacan de la cama, a veces los encuentran abajo de la cama a los niños, y dicen que las brujas son los que los arrastran, entonces si sí hay algunas historias de brujas, que han sacado a los niños de la cama, así me pareció que a nuestro amigo lo había arrastrado, un personaje con gabardina negra, pero que te arrastre y que tú estés despierto, o sea, eso sí ya es aterrador, sí suena tétrico, lo que nos acaba de contar nuestro amigo que nos mandó este mensaje. Vamos a, a ver este otro. Ok, vamos a ver. no sé si está mañana yo aquí, pero te quiero decir una feliz navidad y pues no, no, como que si no estés aquí como esto no es un, un pro... para todos. este no es un programa para que se vengan a despedir de su vida no, no, no vayan a empezar a llamarme y decirme Oxlak, ya tal día ya no voy a aparecer tal día ya no voy a estar Oxlak, mañana a lo mejor ya no estaré presente nada de eso qué les pasa qué tienen mándenme un saludito así bonito y ya Nada, de Oxlack, ya para el 31 de este, yo creo que yo ya no ya no cargo a los, a los peregrinos, yo creo que ya no la ya no voy a llegar al año nuevo, Oxlack, no nada de eso. Oxlac, no sé si está mañana yo aquí. Ya ven, no como que no sé si mañana yo esté aquí. Pues, ¿Qué les pasa? si va aquí, vamos a despertar todos, tranquilos, no se despidan de mí todavía. Si ven que somos poquitos en el chat y todavía quieren irse despidiendo de la vida, pues, ¿qué, ¿qué le va a pasar? Yo los tengo que cuidar. Si no, ¿dónde están mis seguidores? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Les gasto tanta tristeza o qué? ¿Les pasé mi depresión? Tranquilos, relájense. Todos vamos a despertar mañana, ¿ok? Mañana todos vamos a ser felices, vamos a despertar. Todos los días vamos a estar aquí. Cuídense, tranquilos. Feliz Navidad. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Feliz Navidad. Gracias, amigo. Feliz Navidad. Gracias, amigo. XDXD. XD. Bien, vamos a ver ahora este otro que nos ha mandado. Hola, Oxlack, Este es tu número. jaja. Confírmalo para enviar notas de voz a algún desconocido. Saludos. Sí, este es mi número. Estamos en vivo puedes enviarme tu relato en una nota de voz. Ahí está. Soy Sowen. A ver, vamos a ver a Sowen. Ah, ya salió con todo, ya salió con todo el número, ya quité el número. Pues aquí está presentando Sowen para que, para aquellos todos que están sobre Violeta González, pues fíjense fíjense, se les está yendo se les está yendo viva por eso Sowen manda su foto y dice hola soy Sowen pónganse buzos todos peleándose por violeta cuando en el chat hay diferentes Chih, yo tengo que andarles ayudando yo no puede ser Aunque okay, ya Sowen ya ya saben que, que eres tú ella y vas a ver que te van a empezar a llegar mensajitos ¿Y ahora cómo quito esto? Ahí está. Ah, aquí me mandó un link. Sowen dice, al principio, antes de que se aparezca la Virgen, muestran a la mujer caminando y hablando como si nada. Y justo cuando la vidente supuestamente ya está viendo a la Virgen, la mujer empieza a gritar. Ok, vamos a ver esto que nos mandó Sowen. A ver, vamos a ver qué quiere Derek en lo que... En lo que Vemos lo que mandó güey. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, bien, mi hermano, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Qué, pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué me quieres platicar? Bueno, bueno, Eh... vendo nuestro programa de los días anteriores. ¿Se escucha bien bien? Sí, sí, te escucho Porque bien. bien? Sí si quiero preguntar, siempre se queja la gente. Como si tuvieras eh, comido el micrófono. De eso te lo decían. Dime, dime, mi hermano, a ver qué pasa. Si ¿Sí, te ver, escuchas eh, bien. Yo eh, lo llevo en el chat a tener una vuelta de. de que estuvo hablando de, de donde se del se sencillo muerto. Ajá. Ya, eh, por ahí leí unos comentarios que decían que eh, cuando la gente me da la parálisis del sueño, es como el primer paso del desdoblamiento. Ok. Yo también creo yo mismo, y no lo mismo, no lo había visto en ninguna otra parte, pero creo que es como el primer paso del desdoblamiento, como que, como que tú estás ahí, así, en, en estado como de rey puede ser que, que tu cuerpo no funciona pero si tu mente. Ok. Entonces, hay uno, uno tiene que saber controlarlo para poder explotarse en el, en, el, en el plano espiritual. ¿Se entiende, no? sí aunque sufre para decir de sueños, pero yo creo que puedo dar un consejo de que, que aprender a controlarlo de que no es tan terrible las la dos primeras tres primeras veces que uno lo sufre eh, sí son un pero después acostumbra a los acostumbra hay que aprender a controlarlo no. tú tú has intentado hacer eso de desdoblarte eh, claro sí lo he hecho Okay. ¿Y qué, has, no, ¿Qué has experimentado en esos desdoblamientos bueno la, la, verdad, la verdad es que yo verdad, salí del cuerpo eh, eh, como que salí pero como que era como una energía como una masa pero me costaba moverme hartos y me costaba moverme caletas Sí. y y eso uno lo que tengo que aprender a conocer aparte que todo es energía ¿no? pues eso sí pero no, no tuviste como una experiencia así paranormal eh, sí, tengo varias, varias ok una que te acuerdes rápido para que para que nos cuentes yo no lo voy rápido mira, una de como la hace tanto tiempo que te he ido a cerro donde nos pasamos la experiencia para y donde descubrimos después que encontramos en partes del cuerpo, el caso jamposo y todo eso. okay Siempre vimos <coughs> ya cosas raras. Sí. Una vez, íbamos con un grupo de amigos, por ese mismo cerro, y íbamos caminando. Vimos, vimos dos seres raros, así chicos, pero oscuros. Y terminamos de seguirlo porque pensamos que era el conejo. ¿Un conejo? Pensamos que eran dos conejos. Ajá. y eh, De repente dieron, sal, dieron tres saltos y se alejaron un kilómetro, algo así. Y eh, después quedamos pensando, claro, los conejos los corren en dos pies. Pero... La manera, corren con las, dos, con las dos patitas de atrás juntas. Estos corrían como... Uno y otro, uno, izquierda y derecha, izquierda y derecha. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí, sí. Y de repente dieron un salto y lo los perdieron de una, Un salto de 15 metros. ¿Y tú qué pensaste que pudiera ser eso, que puedan ser como conejos, pensaste? O sea, no eran conejos, según tú. ¿Qué pudieran haber sido? Mira, en ese momento yo me quedé en blanco, pensando que qué podría haber sido. Voy a hacer el diario el tema del chupacabra. Ok. Ok. Y hace mucho tiempo atrás en Chile, eh, antes de que saliera el chupacabra que se hiciera famoso, hace mucho tiempo atrás, en unos portales que habían en, en una parte de acá que se llama La Lega, sí. se supo de, de que vieron algo como un duende que andaba chupando las gallinas y todo eso, y pegaba saltos grandes. Y había una evidencia de que había un carpa y él saltaba ahí con la y lo arrojaba. Y había un fuego que se el diario. Hace mucho tiempo atrás. Ok, entonces, tú finalmente, ¿qué piensas que pudo haber sido eso que viste que saltaba? ¿Un chupacabras? Eh, realmente, yo creo que. Sí, tal vez puede haber sido el chocacar, habrá que saltar, pero... pero no tengo que decirte que, que, no, que sí era el chilacara. No sé cómo decirlo, porque no lo vi en ese caso. Ese caso fue publicado en el diario, yo solamente lo leí. Ok, ok. Muy bien, hermano. ¿Dices que esto sucedió en dónde? En Chile. ¿Pero qué parte de Chile? Santiago. En Santiago de Chile y ahí se han, sí han salido entonces casos del chupacabras, claro porque Santiago de Chile ahí tiene eh, su mandilito con lo con su, con la rural, un hay campo y de eso, okay, ok, pues puedo haber en sido un chupacabras, ¿no? Eso que viste. En, las del, en la parte del mira, yo vi eran como dos personas chinas, negras. Entonces eran como duendes. Un negro, negro paco así de oscuro. Bueno, ya era tarde. Pensamos que eran conejos y los perseguí saltando, así Pero tenemos unos saltos que... Impresionantes, hermano, que nunca lo había visto en, en otra vida ¿vale? ¿eh? Híjole. Bueno, y eso dices que sucedió una... De tus experiencias, pero eso no fue de un sueño, eso fue algo real. No, no fue un sueño, no solamente lo no, vio, eran harto más que vivo. Pues a lo mejor igual pudo haber sido un animal también, ¿no? Pero, pero eran dos, no era eran dos. Eran dos. Muy pero bien. Pero igual, siempre que cuestioné de que un animal corre en dos patas. Sí. En dos patas tercera, pero esto corría. Saltando. Dos patas traseras, pero una a la luego no las dos juntas. Sí, sí, sí. Ok. Pues como saltando en una y una. Claro, porque es como los seres humanos que corren con la izquierda a de la derecha. Izquierda a de la derecha. Eh, así mismo. Entonces los animales corren con las dos patas de atrás juntas. Y las dos patas de, de delante también. Ok. Ok, mi hermano, pues bueno, se ha acabado el tiempo, pero te agradecemos que nos hayas contado tus historias. Mientras tanto, ya encontré el video también que nos mandó Sowen, así que vamos a verlo. Hola, ¿Qué pasa? Les voy dar saludos. ¿Está claro? Dime. Hola, hola, hola, todos. Hola, Clover. Hola, Mariox, Hola, Barry. A la Soma, a la Mel también, que ya no, no está cerrado, a María Orduña, a Benjamín, eh, a Daniel Abelés también, eh, a Alex. Bueno, y a todos los que siempre están hablando aquí en las transmisiones en vivo, y si se ve que alguien del en el disculpenme, he hecho un día para a Robert y a todos esos. Ya está. Luis Perdón, amigo, que siempre aquí la transmisión vivo, Dale, pues, mi hermano, pues vamos pues al video. Te mando un abrazo, que estés bien. Ahí seguimos bueno, la amigo, transmisión. Soy, ¿Cómo que no le entiende nada? Pues si le están mandando saludos a Violeta, a MAMG, a Leslie, a Ricardo, dijo que a Evelyn, que a Jenny Love a todos les estaba mandando mensajes, saludos. Vamos a contestar rápidamente esta llamada y nos vamos con el video que nos presentó Sowen. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, hola. te Ismael, ¿le puedes bajar a tu transmisión para que no se empalme? Sí, soy Bájala de tu transmisión Ismael Sí, claro este, Hola Osla este, Yo tengo una historia Muy bien Ismael, ¿de dónde nos hablas primero? De San Luis De San Luis, Río Colorado De San Luis, Missouri De San Luis, Mestepec De San Luis, Potosí, sí. San Luis Potosí. Ah, De San Luis, Potosí De San Luis, Potosí muy bien mi hermano, Entonces, Potosí de México, Potosí de Lima, de Perú, Potosí de dónde. De <ríe> México. Muy bien Ismael, pues cuéntanos, a ver, cuéntanos tu historia. Pero este, yo, yo he sufrido por, durante mucho tiempo la, la pavirse, este, del suelo. Sí. Que, durante muchos años. Pero en una historia de esas, en un caso, que me pasó? Porque... Que estando dormido, bueno, estando a punto de dormirme, este, me empecé a sentir mucha, pues, mucha presión sobre mi cuerpo, con un peso muy, muy exagerado que me, que me contra la, contra el colchón y contra la pared. Entonces, sí. este, me quise mover, pero no pude, y este, eh, quise se un brazo y tanto pudo y al final este hice mucho esfuerzo y me estaba logrando mover y de repente sentí una, una mano que me sujetó sobre sobre hombro pero sobre un brazo sí y, y fue como más fuerte dije que hay alguien y, y, y pues empecé a hacer más esfuerzo y alcancé a ver la otra mano y con dos dedos me presioné sobre sobre el músculo de mi brazo. Y sentí como la, la sangre me dejó de correr. Okay. En mi brazo y perdí la fuerza. Sí. Eh, este, me quise impulsar con un pie. Con un pie, este, levantarme. Sí. Y también sentí otro muslo por adentro. Que también sentí que me cortaba la... La circulación de la sangre. Sí. Entonces, este... Fue cuando... Me desesperé más y quise gritar y no podía. Y entonces, este, al fin de cuentas alcancé a girar mi cabeza y había dos mujeres, este, hincadas frente a de mí, en de mi cama. Sí. Y estaban vestidas como... ¿Dos mujeres? ¿Dos mujeres? Sí. O sea, Ajá. cuando te pudiste mover, viste que había dos mujeres en la orilla de tu cama. Sí, hincadas en mi cama. ¿Hincadas? ¿Ves? sí. Entonces, este, los alcancé a mirar. Cuando giró la cabeza, alcancé a mirarlas. Pero tenía una ¿no? pesadilla muy fuerte, y con un sonido pues, tremendo que no pude podía despertar bien. Sí. Y al tiempo que, que los miré, una, una, una miró a otra y le comentó: ¿Ya me dio? ¿En serio? Cuando, cuando volví a, a quedarme así como, como exhausto había este, sí. pues girado mi cabeza y las perdí por un momento pero a verlas y solamente vi como dos caniquitas negras que iban flotando a través de mi cuarto canicas y este sí y, y, y las vi que se dirigían hacia una ventana y en eso pues ya vi que se, se desaparecieron pero yo quedé con esa con ese aturdimiento con un sueño muy pesado entonces, pues para no dormirme, sí. este, me dejé caer de mi cama, me robé y me dejé caer. Okay. Y con el fin de despertarme también, me quedé sentado sobre el suelo y estuve como media hora. Me subí a la cama y todavía tenía mucho sueño. Fue un sueño muy, muy exagerado. Sí. Y pensé que volvería. Yo lo atribuyo que en brujas, pero pensé que volverían y ya no me quise dormir y, y toda la noche me la pasé en vela. Sí. Y, y, y por la ventana veía una luz, una luz como de un encendedor que subía y bajaba. Yo estoy en un primer piso. Sí. Fue bueno, la espanta baja. Pero veía una luz que subía y bajaba, entonces eh, me asusté y ya cuando me, me recuperé, pues me di el valor de, de salir a revisar. Y en un cuarto de arriba eh, hay una ventana también, y sobre la ventana había una luz que como que reflejaba también como una luz de un encendedor. Reflejaba sobre el medio, <coughs> subí a revisar, pero nunca, nunca encontré el motivo de esa luz, de dónde provenía, de dónde se proyectaba. o No, no, no le, no le dio explicación a eso, pero así me pasó durante muchos, muchos años, este, estuve sufriendo de, de, de eso. Y, y yo lo atribuyo a que yo por las noches me gusta ver, pues, las estrellas y eso. Sí. Y, y de noche, pues, este, vi unos, unos animales, unos pájaros parecidos a, a unos búhos pero blancos. Ajá. Entonces, este, veía que siempre cruzaban de un lado a otro con la misma dirección siempre. Y, y, y probar en, como de dos, luego de cuatro, y, y hasta, hasta que logré contar como unas veintiocho. 28. 28 no ah, Y se me hizo muy raro porque pues esas aves no en infarmada o cazan solas por irregular. Sí. Y, pero yo lo atribuyo que, que estar viendo eso, este, después me empezó a pasar todo eso de, de la apariencia del sueño y empecé este, a escuchar cosas y... En mi casa, pero así duró muchos años. Pero pues, esto es una historia de tantas que, que, que me han pasado. Muy bien, eso estuvo muy raro, eso de que pues te pudiste mover, y cuando volteaste la cabeza había dos mujeres como gitanas hincadas a la orilla de tu cama, y, y escuchaste que le dijo, ¿ya se dio cuenta? Sí, dijo, ya, ya nos vio, ya nos vio. Le comentó una a otra, sí. Y después se convirtieron en dos como canicas negras y se salieron por la ventana? Ajá, no, no vi que salieran por la ventana, pero vi que se dirigían hacia, hacia la ventana de mi cuarto. Pero lo más extraño es que al yo, al yo esforzarme demasiado para poder este pues, levantarme y querer saber qué era, pues empecé a sentir esos dos dedos, dos dedos que me pisaban sobre, sobre los dos brazos y luego sobre la pierna, y es cuando sentí que que no me, me debilitaba más, como que la sangre no me corría por los brazos ni por las piernas. Entonces, al, al, al desesperarme más, giré la cabeza y alcancé a una de esas mujeres que están vestidas como gitanas, una de rojo y una de azul. Sí. Igual con su palacate, y aretes y collares y su vestido, pues, largo. Sí. Y, pues, sí, muy, muy, muy, exótico, se puede decir, pero sí me ha pasado me ha pasado esas cosas este, en diferentes ocasiones. Muy bien, mi hermano. Bueno, pues te agradezco, Ismael, que nos hayas platicado tu historia. Ahorita voy a arreglar un poquito el sonido porque la gente me dice que de pronto no te escuchabas bien. Pero los de YouNow y los de TikTok sí te escuchaban bien. Y yo también. Te agradezco, mi hermano, esa historia. Sí. Y qué feo eso de las brujas. Eran, yo creo, como brujas gitanas, no sé. Pero me causó interés eso. Sí, incluso, este... ¿Seguro? ¿Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Ah, e e incluso, pues, este... Te digo, no es la primera vez que me pasa con eso de los, de los pájaros que, que... que veo, sino que, que una vez, este... yo pues salí al, al patio de mi casa y había luna llena. De hecho, pues, casi no... se ve casi todo, las sombras y todo. Sí. Y, todo, y cuando me saqué un vaso de agua y me lo estaba tomando como a las 2 de la noche estaba ahí, o a las 3 estaba tomando en el medio del patio y, y, y vi una sobra que pasaba pues en el suelo sí. y, y me sorprendió pero volteé a ver arriba y no había nada y, y, y de repente escuché como entre un chistido y un silbido pero no miraba a nadie y, y yo pensaba que era mi primo que se estaba brincando a su casa porque era al lado de mí y a veces, cuando iba de fiestas, pues se, se brincaba casi al lado de mi casa. Y Pensé que me quería asustar, pero, pero no, por más que le, le hablé, no, no me contestó. Y de nuevo escuché el silbido, como un silbido, un chistillo, el silbido al último. Eh, tiene, es como esa referencia. Y este. Y volví a ver esas sombras y cuando miré a ver el cielo ya eran como tres aves muy grandes, más grandes que una isla. Yo, yo conozco a las águilas y se veían muy exageradamente grandes. Y, y me dio tanto miedo que recuerdo que, que de repente cuando reaccioné ya estaba en mi cuarto encerrándome. No recuerdo cuando corrí o cuando solté el vaso del agua. Solamente recuerdo cuando me estaba encerrando en mi cuarto y le dije, no me acuerdo. Más. Ok, mi hermano Dicen la gente que no te escucha Vamos a hacer una prueba de audio Para ver si te entienden Por La gente de TikTok y de YouNow si te escucha bien Aquí sí soy bien, verdad La gente de Facebook y de YouTube dice que no te escucha bien Vamos a hacer una prueba eh, Tú empiezas a decir eh, Hola, hola, hola y vemos qué tal se escucha ¿Sale? A ver, ahí Ahí, okay. ahí di hola, hola, hola Hola, hola, hola Ahí se escucha bien, gente, ¿cómo se escucha? Nuestro amigo Ismael, dígame, ¿cómo se escucha ahí? Gente de YouTube, para, para no tener estos problemas en los futuro, las futuras llamadas. Ya que está aquí Ismael, pues que nos ayude a checar cómo se escucha. ¿Más? ¿Se escucha mal? ¿Cómo se escucha? ¿Fuerte? No se entiende, ¿cómo se escucha la, la, la voz? Voy a ver si haciendo esto se escucha diferente, a ver, vamos a ver. Eh, de entrada, cámara de audio, con pues, altavoces, di hola, hola, di algo, amigo, di algo, hola, hola, odio algo, hola, hola, hola. Sí, yo no sé por qué, no, yo no sé por qué no te escuchan mal. Este, habla un poquito dime que este si la, este yo, yo cuando cuando escucho las historias de las demás personas eh, que te mandan un audio o te hablan Ajá. se escucha como, como si les mucho el, el, la bocina Entonces, a, es, a ver sepárate un, ¿no se se, un poquito el teléfono sepárate un poquito del teléfono para ver y hablas no lo no hables tan cerca del teléfono sí a ver, aléjate. Sí, estoy como, como a 10 centímetros separado del micrófono. ¿A 10 centímetros? Sí. Ahí dicen que te escuchan mejor. Sí, es que sí he escuchado cuando, cuando te hablan, este, se escucha la voz muy, muy, muy ronca y no se, no se entiende. Es que está hablando muy cerca del micrófono, al parecer. Estoy hablando a 10 centímetros del micrófono. Ahí te escuchan mejor. Dice la gente que ahí te escuchan mejor porque se escuchaba saturado, que había mucho ruido. Sí, sí, sí, cierto. Ah, bueno. Entonces, este, es como 10 centímetros del micrófono Ajá. separado. Ah, bueno. Entonces, así hay que... Les voy a decir que hablen un poquito separado del micrófono cuando no se entienda. Muy okay, bien. O sea... Muy bien, ah, dicen que tengo el, el, el regular el, el sonido aquí, a ah, lo mejor el, el mezclador de, de sonidos A ver, a ver, vuelve a hablar ahí Sí, bueno, bueno, bueno, hola Ahí, ahí, ahí habla Bueno, bueno, bueno, probando uno, dos, tres, probando A ver, otra vez habla ahí bueno, bueno, bueno, 1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3. ¿Se escucha mejor ahí, gente? ¿Así sí? A ver, sigue hablando, sígueme diciendo eso que no se escuchaba bien. Bueno, bueno, bueno, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando, bueno, bueno, bueno. Ándale, a ver. Creo que ya le, ya le encontré ahí. Ahí, háblame. 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando, bueno, bueno, bueno. Muy bien, creo que ahí ya se escucha mejor. Pues ahí te, agrade te agradecemos, Ismael. Parece que ya resolvió un poquito esto. Dicen que no, que no, que sí, ya no les entendí. Muy bien, pues te mandamos un abrazo, mi hermano. ¿Sale? Sale, igualmente. Cuídate. Dale, pues, saludos. Saludos. Dice, dice la gente que, que desconecte mi bocina. O sea que es el altavoz, que la, que la bocina suena muy fea. Eh. Ahorita, güey, ahorita, güey. Entonces, lo que deben de hacer es apoyarme con Superchats para comprar una bocina mejor. Porque si no, ha de ser la bocina que tengo. Sí, a lo mejor está tronada, ¿no? Y se escucha como feo. Entonces, échenme la mano con los Superchats, las compartidas, los likes, para que se escuche mejor. Ya que cuente la historia otra vez. No, pues ya se fue mi hermano. Eh... Pero ya saben, ¿eh? para la próxima me apoyan con los likes, con, con las suscripciones, con los regalitos, con todo eso, las estrellas en Facebook y demás, para que podamos, eh, que se escuchen mejor las, las, llam las llamadas. A ver, vamos a... No, güey, ahorita no, porfa. A ah, ahorita no... ¿Le contestamos a Awitz sí o no? No, porque ya tuvo su tiempo a Ya tuvo su tiempo a Awitz. Y entonces, pues no, este. No vamos a estar aquí más tiempo con Awitz, ¿verdad? Sí, vamos a lo del video que nos mandó Sowen ya. Es un video que dice que es poseída por. Ya ven, Heriberto Pérez, gracias por esos cinco dólares para la bocina, Oxlack. Gracias, mi hermano. Yo creo que sí voy a ir a buscar una bocina. De verdad, Eliver Pérez, voy a ir a buscar una bocina porque para probar, a lo mejor con otras bocinas se escucha mejor. Ay, a Ahwitz, ya estuvimos como 15 minutos con tu, con tu historia de Awitz, Ahwitz, Awitz. ¿Recuerdas Ahwitz? Ya pasó Ahwitz. Ya mañana nos platicas. Vamos a ver ya el video de Sowen, porque Sowen tiene esperando con su video aquí como 30 minutos y no le hemos puesto su video. Vamos a ver ya el video de Sowen Ahí está Dice que se trata de eh, Una posesión Vamos a verlo, vamos a, a quitar esto Ahí está Vamos a quitar también el, el número telefónico Para que se vea Bien, vamos a poner la pantalla grande Ahí Ay. está Sí, ya se ve mejor, ¿no? Vamos a reproducir ahora sí el video. Aparición de María Maggiore. María Maggiore. Vemos a la mujer que está ahí. Vemos que sigue estando la mujer ahí al lado de la Virgen de María Maggiore el señor le pregunta ¿está bien ahí o se sienta hijo? estoy bien, ah bueno pensé que estaba cansada por eso le dije, no, no se preocupe vemos que la mujer sigue estando ahí al lado de la Virgen de María Mayore. ¿Ya se bajó? ¿Ya se va la señora? ¿De cierto misterio de Gaudio contemplamos la nascita de Jesús? se fue la señora ya viene de regreso la señora trae un arma y va a balancear a todos los que están ahí en ese momento empiezan los disparos ahí identificamos a la, a la asesina tapamos todo eso para que para que no se vean cómo caen los muertos la mujer se esconde atrás de uno de, los, de las personas que están ahí y va a llegar el momento en que va a sacar el aca, el agua 45 y va a empezar a rociarlos a todos ¿Qué? ¿Por qué? Dura mucho so dura. no estamos en misa sowen. ¿Qué pasó con este video? No, la mujer esta no hace más que estar tomando fotos. Estaba ahí sentada, se fue, regresó. Ya la gente está hincada frente a la Virgen de María Mayores. Ya nos, ya pasamos lista. Ya escuchamos los cánticos, escuchamos la misa, el cuarto misterio también nos lo aventamos y no ha pasado nada, Sowen. ¿De qué trata esto? Oh. Ya sube. So ya sube, so ya, so ya tuviste tus dos minutos, el que sigue. Aguantaste más agua y tus calma, Ox, dice. Ok, vamos a esperar a ver qué sucede en, en esta. Porque no ha sucedido nada hasta el momento. Es donde Zogwen avienta para el agua y la bautizan. Allá empezó, ya empezó lo bueno. Ya escuché un grito por ahí. Ay, ¿qué pasa, Dios mío? Sangre, ¿qué pasa, Dios mío?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 You are satan, satan, satan, satan. You are satan, satan, satan, satan. You are satan, la, La, a base, a te. A te. La, misericordia so A Gesù è E padre. La la el Señor. La no No, pues... Está bueno, está bueno, pero eh, no entendí por qué... Eh... No, no entendí por qué nadie, nadie la empezó a exorcizar, no entendí por qué, por qué cuando estaba... Estaban punta o sea, la cámara estaba en las, en las dos señoras ahí que estaban de frente. O sea, como que nadie la nadie la, le puso atención, ¿no? Nadie le puso atención a la poseída. ¿Qué pasó después? Esto suena interesante a ver qué, qué sucedió. O sea, como, ah, sí está poseída, sigamos. Se estaba tocando, visiblemente. Un sonido sobrepuesto, obvio. Es un sonido sobrepuesto, obvio, dice Ricardo. Un sonido sobrepuesto, no, no, no. Sí se ve la cara. Sí se ve la cara de que la mujer está como poseída. Dices un audio encimado sobre el video. Al final le piden sus regalos Santa. Son buenos escribir para me bloqueaste, qué mala gente eres. Hoy está poseído en este momento. Yo creo que le pidieron el diezmo, por eso se transformó. <risa> Oye, no, no sé, no es que sí se ve que está, está tirada en el suelo y sí se ve que sea, que, que venga de ahí el audio, no es un audio encimado. Pero me causó mucha curiosidad que nadie le prestaba mucha atención, ¿eh? Nadie se espantó. No, no sé por qué nadie se espantaría. ¿Y por qué Santa Claus? ¿Por qué Santa Claus le, le secaba la lágrima a la doña que estaba ahí enfrente? O sea, en lugar de que le pongan atención a la poseída, había un Santa Claus ahí que, que le estaba limpiando las lágrimas a una señora que estaba enfrente, como una señora guapetona, que, que la cámara no la dejaba de grabar. ¿Por qué? ¿Por qué? Explíquenme. ¿Qué tenía de importante la señora guapetona? ¿Por qué, si estaba Santa Claus ahí, eh, ¿por qué le tomaba más, más ganaba más este, cámara que la poseída que se estaba revolcando atrás? Así, incluso el que estaba al lado de ella, así decía: ¡Ah, de, de, cállate, ya, cállate, ya, cállate! Ese sitio ya tiene años, es común que, dice, que se poseen las personas, lo pasaron en cuarto milenio hace, uh, dice Katigun. Oh, gracias, Ketigun. Dice que ahí se poseen las personas. Oh, lo pasaron en Cuarto Milenio hace... Uh. Dice Awitz, a ver gente, me gustó, eh, me gustó el video Sowen. Lo voy a poner en un, uno de mis, de mis videos para el canal de YouTube. Este se va a ir para uno de mis videos. Lo vamos a analizar, a ver qué información tenemos al respecto. Porque me gusta saber más al respecto de esto. Y yo, yo no sé qué, por qué grababan. A la señora? O sea, el camarógrafo estaba enamorado de la señora Guapetona que estaba ahí enfrente. Y el Santa Claus también. Todos le prestaban atención a la señora en lugar a la poseída. ¿Qué les pasa? A ver, antes de que me vaya gente. quieren. Agüits dice que lo que me mandó es la fotografía de Owen y la foto de él. Para que vean que no son iguales. ¿Quieren ver la foto de Owen, gente? ¿Quieren ver la foto de Owen? Ahorita, ahorita no, ya recibimos llamadas. Eh. Dice Oxlack, seguro es de esas personas a las que se les paga para que los adeptos crean porque la cámara le siguió solo a ella al comienzo. Suena interesante, Manuel Benítez. Buena, buena observación. A lo mejor puede ser que sí, ¿no? Que si en esos lugares le paguen a alguien para que haga un show. Por hacerlo, por, por tradición, por costumbre. Yo creo que yo creo que hay o gente que se sugestiona. Pero ¿por qué se va a sugestionar? Es que me pareció bastante raro que nadie, nadie la pelaba. La gente que no me está, que no está viendo el video en YouNow y en, en TikTok, se está revolcando la poseída y nadie la pela. O sea, le digo, la cámara apuntaba más a una señora que estaba ahí de frente, que se veía muy, muy fifi la señora, y hasta el Santa Claus le andaba tecando las lágrimas. ¿Qué onda? ¿Por qué? No entendí. Este video me voló la cabeza. Me, me voló la cabeza porque un Santa Claus, una señora fifi. Una poseída, la Virgen de Santa María Maggiore. Uh, ¿Qué pasa? Este video está de locos, ¿eh? La señora es la vidente de la Virgen. Ah, la señora es la vidente de la Virgen. A ver, Sogwen, mándanos. Mira, Sogwen, mándame el audio, por favor, a mi WhatsApp. Mándame el audio explicándome bien, porque, pues, sin contexto, yo no sé. Yo no sé por qué. ¿Y, y quién era la señora guapetona? Por favor. ¿Quieren ver a Lawitz y a Owen oh, o no? Vamos a verlo, porque si no, Agüitz va a decir que no le hicimos caso, que no sé qué. Va a ver, Agüit, ya vamos, rápido. No voy a leer nada, Agüit, vamos a ver la foto. Dice: Yo no soy Owen, yo, yo tengo doble personalidad para que digan ese de. A ver, vamos a ver. Ya, ahí este Agüitz, de veras. A ver, vamos. Mientras Owen nos manda la información, porque así sin contexto, pues es difícil de entender, ¿no? Vamos a ver la foto de, de Agüitz y vamos a ver la foto de Owen. Ok. Dice Awitz, yo no soy Owen, no tengo doble personalidad, eh, voy con el psiquiatra, tengo mi, mi, mi receta de mi medicina. Este es Owen, actualmente tiene pelo largo, pero borré su foto porque no soportaba verlo. Logré conseguir esta foto en uno de mis videos. Ok, ahí está Owen, véanlo, no tiene nada de, de no tiene nada como de impresionante. Owen es... Un personaje normal de Venezuela. ¿no? no No trae flow. Podríamos decir algo de Owen. No trae flow. No se ve que le que haga el reggaetón. Como que nació para traer flow. Pero no lo trae. Trae los lentes aquí arriba. Que significan que, que su barrio es pesado. Y eso es todo lo que podemos ver de Owen. ¿Sale? ¿Qué más vamos a ver? Parece el Ferras. <risa> Vamos a ver. Y luego dice Awitz. Enseguida dice, eh, y este soy yo para que no inventen que somos la misma persona. Y pues este es Awitz. ¿No se ve? ¿No se ve diferente? Eh, el señor Awitz se ve con un porte diferente. Tiene barba eh, europea. Tiene cejas pobladas. Tiene una mirada fija como de Armenia. Tiene un perfil arménico. Tiene eh, gorra de Pokémon Go. Una playera de un ángel. Recuerden que él eh, habla con los arcángeles. Así que es muy diferente. Vean a Awitz, que no se ve para nada que sea reggaetonero. Ni que sea popero. Más bien es de música clásica europeo armenio. Y vamos a ver a Owen. Owen, si sí se ve de su, de su tierra, Venezuela, con los lentes de mi barrio pesado, no trae flow, y se ve con la mirada, mirada triste, el muchacho de la mirada triste. Listo. Ya ven que no es el mismo. Ya ven que no es el mismo. Ahora vamos a ver, vamos a ver a Sowen. Vean, Sowen tiene cabello largo, si sí, tiene un perfil como de Atenas como decía este Awitz, que, que Jesucristo estaba casado con Atenea, es muy parecido a Atenea, incluso tiene un, un peinado de estos griegos, peinado griego con un maquillaje de moda trae un gato aquí atrás que lo hace, lo hace ver que le gusta lo oculto, pero a la vez tiene unos ojos hipnotizantes, coquetones ¿Ven? para que vean que Awitz no, ni Owen y Sowen. Awitz, Owen y Sowen no es la misma persona. Creo que con esto ya quedó claro, ¿no? ¿Quién es Awitz? ¿Quién es Owen? ¿Y quién es Owen? ¿No? Clarísimo, ya. Quedó clarísimo para que ya no estén discutiendo con eso. Va. Vamos a leer lo que dice ah, Sowen y dice... En la ciudad de Maggiore, en un país de Europa del Este, no sé si será Serbia u otro, hace varias décadas la Virgen se le apareció a un grupo de jóvenes. Uno de ellos es Mirjana o Mirjana, la señora guapetona. <risa> es la señora guapetona, con razón le apuntaba nada más a ella. Con razón hasta Santa Claus le estaba secando las lágrimas. ¿Y qué más, Owen? Allá está ya está, nos está escribiendo. Que no, que no, Evelyn, que no entiende. No. Los demás sí, Evelyn. Los demás sí. Oiga, investigador, no le podemos creer hasta que muestre su foto con su credencial del INE. Y respira. Qué pena, ya viste, Alex, que molesta. Ese mismo por la peluca. Agüit ¿Ah, manda video de Owen. Tiene filtro. <risa> qué guapa qué guapo que mande audio conmigo mi Awitz, Owen parece asaltante <risa> Owen parece asaltante pero si ojalá eres una mujer o hombre y después dice ya Sowen dice <coughs> desde esa vez la virgen dijo a los jóvenes que se iba a aparecer cada mes y se aparece cada mes supuestamente ahora esta ciudad es un sitio de peregrinación y hasta turístico o sea que estaba ahí la, a la que se le apareció que era Mirjana, la señora Guapetona. Y estaba también una señora que se poseyó. Estaba como la lucha entre el bien y el mal. Oye, qué interesante eso ¿Dónde lo aprendiste? ¿Dónde supiste todo ese tema, Sowen? ¿Dónde ¿Quieres mandarme un audio, Sowen, y nos platicas dónde aprendiste eso? es Tu relato es lo último que vamos a ver esta noche, porque sí me interesó esta... Está interesante esto de, del video que me mandaste. ¿Quién estará llamando? Debe de ser Owen. Owen nos está llamando por teléfono. No le vamos a contestar a Owen. Porque es de un barrio muy pesado. A ver, vamos a ver pues. Eh, ahora esta ciudad es un sitio de peregrinación muy turístico. Y según las reglas del lugar, si hay alborotos no hay que crear tumultos ni poner mucha atención. ¡Oh! ¡Oh! Muy, pues eso nos hubieras dicho desde un principio, Sowen. No nada más que nos pones el video ahí y pues no tenemos contexto. Ahora sí ya lo tenemos. Lo último que nos va a escribir, Sowen. Ya quieren más, que es un abrazo. Gracias a toda la gente que me está viendo en TikTok, en YouNow. Estamos por terminar esta transmisión. Estoy esperando el último mensaje de Sowen para irnos, pero mientras les agradezco el que hayan estado con, conmigo, que hayamos platicado sobre esto. Dice, cuando la Virgen se aparece hay que guardar silencio absoluto. Oh, oh. Le voy a poner aquí a Sowen. Mándame un audio de cómo sabes todo esto. Ya está listo pues gente es hora de que nos retiremos eh, ya no pude contestar las llamadas porque pues ya es hora de irnos hubieran llamado desde el principio y pues ya es hora nos vemos les agradezco mucho yo seguiré eh, aquí en las redes sociales así que pues todavía no nos dormimos y mañana estaré también con ustedes en navidad seguramente en, en la tarde voy a hacer transmisión para que estemos juntos antes de que se vayan a su cena de Navidad y todo eso. Pero si en la noche tengo tiempo, pues aquí vengo a hacer una transmisión especial para los que no tuvieron Navidad. O no o sea, no tuvieron cena de Navidad o para los que están trabajando en Navidad. Eh, a lo mejor yo me hago una transmisión en la noche para que estemos juntos y nos acompañemos, ¿les parece? Así que mañana nos vemos. Eh, les mando un abrazo. A los que ya mañana no se conecten, feliz Navidad, un beso, abrazos a todos, y a los que sí se conecten, mañana nos vemos. ¿Sale? Los quiero mucho, descansen, gracias por todo, y nos vemos en mis redes sociales. Hasta mañana, descansen.